once de la mañana con eh, tres minutos y es hora como todos los sábados de iniciar nuestra sesión pública del Observatorio Ciudadano de Guanajuato. Este día con eh, temas que todos están rondando la seguridad, la seguridad misma, la policía, quiénes se eh, están interesados en Guanajuato, ¿quiénes están en Guanajuato? Eh, las autoridades están eh, eh, intimidadas por el crimen organizado, en fin, hay muchas cosas que ver. Y hoy invitamos uh, a un viejo amigo del Observatorio Ciudadano, David Saucedo, que nos va a dar su visión eh, externa, porque pues, él no está aquí en Guanajuato, pero él observa, los fenómenos que suceden en torno a la seguridad, y pues hoy nos acompañan nuestros compañeros, Maelena Castro, José Santibáñez, Francisco Montiel, y Carlos Arce, y le damos la palabra a David Saucedo para que nos haga favor de de atender estos asuntos que que queremos tratar, mandos policíacos en la mira, amenazas para los alcaldes, Guanajuato capital del narcomenudeo, ¿Cómo podemos ¿Cómo protegemos a nuestros policías? Adelante David, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal Memo, Carlos, Marielena, Francisco, Pepe, muchas gracias por la invitación, eh, me da mucho gusto poder este conversar con ustedes, ustedes son un referente en Guanajuato de crítica y opinión, eh, son una piedra en el zapato para muchos, eso lo celebro, que bueno que así si sea este que haya una prensa independiente, medios ciudadanos para poder socializar información. Eh, pues entramos, entramos en materia la última vez que conversamos sobre estos temas, hablábamos de que en Guanajuato había dos grupos importantes, el cártel Jalisco y el cártel de Santa Rosa de Lima, disputándose el control de distintas actividades esencialmente dos, la venta de drogas al menudeo y las rutas de trasiego a los Estados Unidos esto ya cambió el escenario de la guerra de cárteles en Guanajuato es, es cambiante, lo que tenemos actualmente es eh, nuevamente estos dos grupos, pero con eh, un grupo más que llegó, el cártel de Sinaloa, que inicialmente se había eh, presentado, había llegado a Guanajuato para respaldar al cártel eh, de Santa Rosa de Lima, ya tenemos células de Sinaloa, y, y el problema es que tenemos células de, de dos grupos importantes de Sinaloa, de los Chapitos y del Mayo Zambado. Del Mayo en paralelo, el cártel de, de Jalisco, eh, ha contratado células del cártel de Tijuana, cá células mercenarias del cártel de los Ariano Félix, y el cártel de Santa Rosa de Lima, eh, también eh, con, eh, se, se granjeó el respaldo de células de los escorpiones, esta decisión del cártel del Golfo, que se hizo muy famosa a nivel nacional eh, por su participación en el secuestro y asesinato de ciudadanos norteamericanos en Matamoros. Entonces, lo que tenemos son tres grandes bloques de grupos del crimen organizado, eh, les reitero, son el cártel Jalisco con alianzas, el, una alianza del cártel de, de Tijuana, eh, el cártel de, de Sinaloa, eh, que tiene el, eh, dos, dos brazos, el brazo del, del, de los chapitos y el brazo del mayo Zambada, y eh, el cártel de Santa Rosa de Lima, que cuenta con respaldo el apoyo del de cártel eh, de, de, del Golfo. Estos son los tres grupos que se está disputando el control del estado de Guanajuato. Eh, las autoridades estatales y generales hasta hace poco habían sido muy renuentes a informar acerca de estos grupos que hay en la entidad, no fue sino hasta el lamentable asesinato de de unas jóvenes en Celaya, que el propio general secretario de la defensa en una conferencia mañanera eh, dio a conocer la presencia de células del cártel del Golfo aquí en en, en, en en Guanajuato, y semanas antes, en unas detenciones que realizaron en Culiacán dieron a conocer que el jefe de plaza y el jefe operativo de dicha célula del cártel de Sinaloa, que operaban en Irapuato y Pénjamo, fueron detenidos, algunos de ellos en Cuyacán, es decir, eh, eh, a, a distancia teledirigían las actividades criminales, aunque el jefe operativo del cártel de Sinaloa eh, tenía su, su jefatura de plaza en el municipio de Penjamo, eh, Es decir, eh, el, el, el clima de inseguridad, a pesar de que la narrativa oficial eh, es insistente en señalar que hay una reducción de homicidios, mil, el, mil homicidios menos el año antepasado, y trescientos menos, poco más de trescientos homicidios menos el año pasado, un global de una reducción de mil trescientos de acuerdo con las métricas del gobierno estatal y del gobierno federal, eh, lo cierto es que tenemos más grupos del crimen organizado que han llegado por su rebanada de pastela a Guanajuato eh, poco a poco las autoridades estatales y federales al hacer aprehensiones de jefes criminales se ven en la necesidad de, re, de eh, referir a qué grupo pertenece, entonces bueno si detienen a eh, integrantes del cártel de Sinaloa que tienen actividad criminal en Irapuato, pues entonces el cártel de Sinaloa opera en Irapuato y si hay cartel, eh, detenciones de, de jefes de plaza del cártel de Sinaloa eh, en Pénjamo, pues resulta que entonces el cártel de Sinaloa está en Pénjamo. Este, Perdón en la obviedad, pues pero a veces las autoridades no, no, no son muy eh, asertivas en ese sentido y no entienden esta, esta dinámica. Si el propio general secretario advierte que hay células de los escorpiones del cártel del Golfo y que tuvieron participación en el asesinato, de eh, jóvenes en Celaya, pues entonces el cártel de Santa Rosa tiene una alianza con el cártel del Golfo. Esto es lo que está ocurriendo en el escenario, eh, con relación al número de, con, con, con relación al, a los grupos del crimen organizado que están actuando en Guanajuato. Hay, hay más grupos, sí, hay, alguna, hay presencia todavía de grupos de eh, grupos michoacanos, eh, de la familia michoacana, eh, apoyando al cártel de Santa Rosa, sobre todo en los municipios del sureste y del suroeste, en la zona colindante eh, que es eh, entre Guanajuato y, y, y Michoacán. Eh, hay otras organizaciones como la Unión de León en, en, en la ciudad Zapatera, eh, que ya cambió de nombre, ahora se hace llamar Gente de Guanajuato, eh, en una serie de narcomandas que colocaron eh, en varios municipios, destacadamente en el municipio de Irapuato, se dieron a conocer que en este, con este nuevo nombre. Incluso el Búfalo, el líder del cártel de la Unión de León, eh, sacó un video en donde solicitó a la ciudadanía eh, que le dieran información acerca de casos de extorsión. E esta narrativa eh, que tienen los grupos de crimen organizado es muy frecuente. El cártel Jalisco, la Unión de León, incluso el cártel de Santa Rosa, tienen una, eh, un discurso con el que buscan ganar una base social de apoyo, eh, que lo han estado tratando de, de, de, de conseguir, también mediante la entrega de despensas, normalmente el seis de enero, el 30 de abril, el 10 de mayo, a eh, eh, navidad, el, los grupos de crimen organizado, destacadamente el cártel de, de Jalisco, pero también los Durango en el municipio de eh, de León, eh, reparten juguetes, enseres, medicinas, el el cártel de Santa Rosa de Lima todavía abastece a su base social de apoyo con eh, recursos para fiestas patronales, para eh, ciertas eh, atenciones médicas, recetas, eh, siguen eh, dando apoyos, eh, eh, muy estilo a, lo, a, a como lo hacen los, eh, los presidentes municipales. Eh, yo sé que en el municipio de ustedes no, pero en los demás municipios de, de, de Guanajuato sí hay eh, una entrega de dádivas eh, a, a las personas con el objeto de tener un respaldo político electoral, un, un, eh, un respaldo que se refleje en una base social de apoyo. Este es más o menos el escenario que tenemos en Guanajuato. No es, no es, no es una reducción de la violencia, eso no es verdad. Eh, eh, la, la encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI hace poco dio a conocer cuáles son los niveles de percepción de violencia, de inseguridad que tiene la ciudadanía. Eh, Guanajuato está, eh, las ciudades de Guanajuato, Irapuato en concreto, es la que tiene la mayor percepción de inseguridad a nivel estatal, eh, solo por debajo de Fresnillo muy probablemente en la siguiente medición eh, vaya a haber una variación e Irapuato se encuentra primer, en primer lugar nacional, eh, sobre todo por el lamentable asesinato eh, de un empresario, un hombre muy joven que eh, eh, aparentemente fue secuestrado por el cártel Jalisco y asesinado y, y después su cadáver descuartizado. Eh, esto de acuerdo con la investigación que dio a conocer el, el fiscal Carlos Amarillo. Eh, hay varias ciudades de Guanajuato que no son encuestadas eh, sí son encuestadas por ejemplo Guanajuato Capital, León e Irapuato pero hay ciudades como Salamanca o Celaya que si fueran encuestadas seguramente también tendrían, estarían en el ranking de ciudades más violentas eh, del país, con relación al número de asesinatos, es decir, la, eh, lo que dicen las autoridades de que hay una, eh, un escenario de victoria frente al crimen organizado, pues la percepción ciudadana no es así en segundo lugar, el número de homicidios eh, se ha comentado hasta la saciedad, pero lo reiteraremos. Hay una operación de maquillaje de cifras para hacer parecer homicidios dolosos como si fueran homicidios culposos. En términos simples y llanos, hacer creer que un accidente, que, un, que una ejecución es un accidente de tránsito. Me voy a un ejemplo eh, que fue de dominio público. Eh, el asesinato, la muy lamentable, de un exintegrante de los medios de comunicación, un camarógrafo de TV4, que fue asesinado con un video que pudimos eh, ver todos en red eh, de un comensal, un empresario zapatero, eh, que eh, lo invistió con la camioneta y le pasó encima un par de veces. Obviamente un asesinato eh, doloso, un homicidio doloso, pero que inicialmente el Ministerio Público había calificado como homicidio culposo, como un accidente de tránsito. Evidentemente no fue así. Después de que el gremio periodístico hizo una manifestación, una denuncia, finalmente se, se procede a giraron orden de aprehensión, pero el empresario, eh, quizá debido a, a, su, a, su, a su prominencia y a los contactos que tiene con la élite en el poder, pues se encuentra en libertad, no ha, sido, no ha sido detenido. Pero esa es la estrategia que existe de manipulación y maquillaje de cifras. En segundo término, los cárteles de la droga tienen una estrategia de desaparición de cadáveres en las así llamadas narcofosas. Los colectivos de búsqueda de personas constantemente están dando cuenta de los hallazgos que están realizando, no gracias al apoyo de las autoridades, sino a pesar de la falta de apoyo de las autoridades. En teoría, los municipios de Guanajuato cuentan con células municipales de búsqueda, pero al decir de los propios colectivos, el desempeño de estas células municipales es bastante irregular, por no decir deficiente. Y en tercer término, hay una métrica adicional que está generando una organización no gubernamental llamada Causa en Común, que a mí me parece muy, eh, muy sugerente, muy importante, que no solo hace una métrica, una medición con base en los números duros y fríos, que son importantes, sino indica indicadores cualitativos. Ellos tienen una, un indicador de atrocidades, definiendo por atrocidades aquellos eventos de alto impacto eh, que eh, eh, generan un, una, eh, una reacción, que generan una percepción ciudadana disparada en materia de violencia. Por atrocidades ellos entienden descuartizaciones, multihomicidios, narcobloqueos, es decir, atrocidades como tales. Y Guanajuato también se encuentra en ese indicador cualitativo, se encuentra arriba en, en, eh, de, en todo el país en el número de atrocidades que se cometen. Eh, finalmente, hay otras mediciones que quizá incomodan un poco las autoridades, pero que eh, el propio gobierno federal sí acepta. Guanajuato, es, eh, a pesar de esta aparente reducción de homicidios, Sigue siendo el estado del país que tiene el mayor número de homicidios eh, que se cometen. En segundo lugar, eh, es el, el, al día de hoy, el municipio, el, el estado, perdón, en donde eh, hay el mayor número de homicidios de policías. Es el estado del país en donde se cometen el mayor número de homicidios de menores de edad. Eh, quizá lo estemos también en, en el número de feminicidios, pero lamentablemente la fiscalía eh, no califica como feminicidios a muchos eh, eventos de estas características y solo los clasifica como homicidios dolosos eh, todo esto es lo que ocurre afuera terreno de los hechos en métricas independientes en la percepción que muchos tenemos está además decirles que la perspectiva y la narrativa oficial va en un sentido contrario hace poco escuchamos al fiscal Samarripa a el secretario Alba Cabeza de, de Vaca señalar que pues eh, las cosas van, van bien y se van a poner mejor es decir, que tenemos tasas de desempeño eh, brillantes en, en detenciones, en decomiso de armas, en eh, eh, decomisos de dosis de droga, en puestas a disposición. Eh. Es decir, las métricas que ellos manejan eh, siempre son métricas de éxito con una total ausencia de autocrítica. A mí me parece que en todo caso la presencia de, de Álvaro y Zamarripa es cosa juzgada. Me parece que se tomó la decisión desde hace tiempo de que sean ellos los que conduzcan eh, la guerra contra el narco aquí en Guanajuato, a mí me parece un error, pero eh, es algo que ya se decidió así, eh, lo decidió tanto el gobernador como el, el Congreso local, que fue el que ratificó a Samarripa eh, por este largo periodo de tiempo que se desempeñará como fiscal general del Estado. Así que me parece que en todo caso será eh, el próximo gobernador el que decida la continuidad o remoción de este, del dúo dinámico. Aunque Carlos, en teoría, Carlos Amarripa tiene esta posibilidad de, posi de continuar en el cargo, debido a que su nombramiento, si no mal recuerdo, eh, es hasta el 2028. Es decir, estaría todavía cuatro años más como fiscal en, las, en, el siguiente, eh, en la siguiente, siguiente gubernatura. Eh, de ahí podemos eh, eh, sacar algunas eh, proyecciones de cómo va a cerrar el sexenio. Eh, la presencia de más grupos de crimen organizado no va a disminuir la violencia, va a incrementar la violencia. Aparentemente se dio una ruptura entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Santa Rosa de Lima, que eran aliados en el combate al cártel Jalisco Nueva Generación. Me parece que, frente a la debilidad del cártel de Santa Rosa de Lima y a la eh, desconfianza que siempre le generó a los eh, narcotraficantes de Sinaloa, eh, un personaje como eh, eh, eh, el marro, José Antonio Yepes, me parece que esta ruptura era cosa de tiempo. Eh, Sinaloa ya tenía tiempo eh, operando en Guanajuato siempre fueron proveedores de droga, de armas. Algunos de sus integrantes vivieron en San Miguel de Allende, vivieron en, en, en León, esto a raíz de los decomisos eh, de casas, de propiedades que se han hecho de estos eh, personajes. Pero nunca habían intentado sentar plaza, es decir, eh, dedicarse ellos directamente a la, a la generación de actividades criminales en el Estado. Habían hecho una franquicia, una alianza con la Unión de León. Esta es la primera ocasión que yo tengo conocimiento en donde el cártel de Sinaloa... Eh, decide eh, finalmente establecerse, plantar su bandera. Y ahorita están lanzando ataques en contra de sus adversarios, tanto del cártel Jalisco como del cártel eh, de Santa Rosa de Lima en distintos puntos. Me parece que de manera eh, están privilegiando los de Sinaloa el ataque hacia el cártel Jalisco. Eh, no tenemos mucha información al respecto, pero eso es lo que alcanzo a ver. Es decir, de aquí a finalizar el sexenio, ya no, ya no son dos grupos, sino tres los que se están disputando el control de Guanajuato, y eso va a incrementar la violencia. En segundo lugar, tal y como ocurrió en el proceso electoral anterior, eh, el narco va a salir a campaña, es decir, va a participar en procesos electorales de Guanajuato, financiando candidatos, amedrentando candidatos que no sean de su agrado, o asesinando aquellos proyectos políticos que no convengan a sus intereses económico-criminales. Eh, en tercer término, va a continuar la erosión de eh, nuestro sistema de procuración de justicia y de seguridad pública. Esto es sin importar que sea Álvaro Zambrano, los que estén ahí. Cada vez que las policías estatales o municipales eh, están en un escenario de guerra de cárteles, suelen erosionarse sus capacidades institucionales. No es que vayan mejorando con el tiempo. Por el contrario, eso es perfectamente normal. Me pesa decirlo que y ocurre en todos lados. Que eh, va a continuar la erosión. Va a haber decepciones, element, elementos de policía, jefes policíacos comprados, asesinados, eh, por el crimen organizado, en todos los niveles. Eh, ya, ya hemos tenido algunos candidatos asesinados, como el caso de, de José Antonio Costa Cano, el candidato a Juventino Rosas, eh, eh, eh, la excandidata de, de, de Movimiento Ciudadano eh, en, en, en, en Moroleón, Alma Rosa Barragán. Eh, hubo hace algunos, hace algunos años el asesinato del de, eh, alcalde electo de Jerecuaro, eh, eh, del Partido Verde. Entonces, esta cadena de eventos que, que estamos eh, presenciando, pues son más o menos los mismos que se han eh, presentado en otros estados como Michoacán, Jalisco, eh, Durango, Sinaloa, eh, en donde en ocasiones incluso el Partido Acción Nacional ha declinado postular candidatos ante la imposibilidad de brindarles protección a aquellos que aspiren a un cargo de elección popular frente a los intereses del narco. Eh, se ha comentado insistentemente que aquí tenemos eh, narcomunicipios, yo no tengo ninguna duda al respecto. Hay tres tipos de colaboración. Está la colaboración activa, total, en donde el gobierno municipal y, y el grupo criminal pues, están totalmente relacionados. Hay una uh, colaboración eh, que significa estar de brazos caídos, es una segunda modalidad, dejar hacer, dejar pasar, cerrar los ojos, eh, y está una tercera colaboración, que es eh, hay alcaldes y, y, y, y jefes policíacos que colaboran en términos, en términos bajo amenaza. Para descomponer, para, para ponerle un poco más de, de, de pesimismo a este escenario, hay que recapitular lo que hace poco dio a conocer eh, Guacamayas, eh, bueno, fue, fue, si no mal recuerdo, eh, un portal de noticias, en eh, la silla rota, que basada, eh, basados en eh, un eh, informe de guacamayas, dieron a conocer que la Sedena, en sus propios informes de inteligencia, había detectado que elementos de la Guardia, de la Guardia Nacional estaban colaborando con José Antonio Yepes, eh, el Marro, en la custodia de eh, vehículos cisterna eh, de gas LP. Es decir, que la Guardia Nacional, en efecto, llegó a Guanajuato, pero no necesariamente a a combatir al guachicol, sino a, a integrarse al negocio y llevarse su tajada. Eh, entonces, todo, todo, eh, como decía Carlos Mosibá, es una frase que me encanta, este, la mejor manera de, de ser pesimista en Guanajuato es ser objetivo. Si vemos los hechos reales, lo cierto es que tenemos una involución en casi todos los rubros. Eh, de acuerdo a, a información que dio a conocer el propio secretario de Salud, eh, Daniel. Eh, Se olvidó su apellido. Eh, actualmente ya hay consumo de fentanilo en Guanajuato, eh, lo que implica casi con toda certeza que haya producción de fentanilo aquí en Guanajuato. Las ganancias que produce el fentanilo a los grupos criminales son exorbitantes, son muy superiores a las ganancias que genera este, el, el eh, otro tipo de drogas. Eh, esto evidentemente genera una situación eh, muy difícil. De, de, y muy compleja para, eh, para todos en, en, en, en Guanajuato. Eh, no se trata de la droga que tenga el mayor consumo, sin ninguna duda, pero sí se trata de una droga que está eh, alcanzando eh, eh, un nivel de difusión y entre los jóvenes eh, que están ahorita eh, en, en edad eh, de incorporarse al mercado laboral. Eh, seguimos teniendo... Eh, de acuerdo con los indicadores del INEGI que, que se dieron a conocer hace poco y que generaron un amplio debate a raíz de un artículo que publicó la columnista política, la analista política Viriana Ríos, tenemos una base social muy grande para el narco, es decir, jóvenes que están en situación de pobreza, que no, puede, no van a poder ingresar al mercado laboral y que solo tienen tres opciones, integrarse a las células eh, eh, del narco, migrar a los Estados Unidos o sumarse al comercio informal. Eh, no tenemos en Guanajuato eh, un, un esquema que nos permita suponer que va a haber condiciones en el corto y mediano plazo para que eh, el el, los, los grupos del narco no cuenten con un ejército de reserva. Cuando empezó la guerra de carteles en Guanajuato, la mayoría de los narcotraficantes eh, venían eh, de fuera, ya sea en Nayarit, de, de Jalisco, eh, de Sinaloa, evidentemente, eh, de Querétaro, de Michoacán. Pero ahora tenemos jefes de plaza, eh, jefes de sicarios eh, que son de Guanajuato. Es decir, esta guerra de cárteles en Guanajuato que ya tiene pues, siete años, lo que está genera, provocando es eh, toda una generación de narcos guanajuatenses. Es decir, de eh, células que se están eh, conformando, pero ya con una base de personas nacidas en Guanajuato. Una actividad criminal que se está tropicalizando. Eh, esto es muy lamentable porque, eh, si de seguir esta tendencia, eh, habrá en lo sucesivo eh, eh, una participación más activa del narcotráfico en otros órdenes de la vida de, de la entidad. Eh, tenemos claro que hay eh, recursos del narco que ya se invierten en áreas sensibles de la economía de Guanajuato, como la industria restaurantera, eh, hotelera. Hace poco, en Celaya, fue atacado un centro turístico. Eh, un hotel eh, campestre llamado La Palapa que incluso eh, en sus instalaciones contaba con un zoológico privado con eh, monos araña eh, avestruces eh, pavorreales y me parece que llamas esto de acuerdo con, con las fotografías que han circulado de, de, de este ataque se trataba de un centro turístico eh, aparentemente financiado apuntalado por el cártel de Santa Rosa de Lima eh, en paralelo también sabemos que hay inversiones de los calicienses eh, en, eh, en distintos giros de la industria hotelera aquí en, en Guanajuato. Hay fraccionamientos eh, en Guanajuato que también están surgiendo, fortunas eh, que surgen de la noche a la mañana, eh, que están siendo, que están siendo eh, negocios que están siendo financiados por el narco eh, con el objeto de blanqueo de capitales. Eh, es decir, el escenario sí es eh, eh, complejo. Yo no conozco ninguna investigación, ni de la unidad de inteligencia financiera del gobierno federal, ni tampoco de la unidad de inteligencia financiera de la fiscalía que esté dirigida, orientada, para este, poder investigar los flujos de dineros del narco en la economía de Guanajuato. Eh, sí sabemos que hay intervención para detener al, al narcomenudista, al, al sicario, al, a la base de la pirámide, pero no hay una estrategia como tal del gobierno del Estado para atacar a la cúpula, de los cárteles en Guanajuato. Lo único que se hizo fue la detención de José Antonio Yepes, eh, que, como sabemos ahora, él sigue conduciendo eh, de las actividades criminales del cártel de Santa Rosa desde, desde la prisión. No lo digo yo, lo dice nuevamente la Sedena en los documentos que se filtraron de Guacamayas. Pues esto no es nuevo. Sabemos que en México las prisiones de alta seguridad con el tiempo se convierten en prisiones de alta comodidad para los narcos eh, mexicanos. Así que no extraña nada este, este panorama. Me parece un reto muy importante el que tiene el próximo gobierno estatal. Eh, es muy compleja la, la misión que tienen. Eh, la verdad es que no, no va a ser sencillo. Y menos si no tienen la voluntad de avanzar realmente en el combate del narcotráfico. Eh, ya tenemos casi media hora y yo aquí dejaría mi intervención con el objeto de que pudiéramos tener una... Una charla, una retroalimentación, una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias, David. Este, Paco, por favor. Sí. Bueno, muy bien. Muy, muy bueno. Sí, muchas gracias. Escuché con mucha atención toda tu presentación, David. Y bueno, primero te, te comento, y a la referencia aquí a los compañeros. Yo estuve integrado al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en la etapa de la gobernatura del presidente Fox. Él tenía una clara intención en ese momento de que la ciudadanía y la sociedad en general participara activamente en las labores, no solamente de combate a la, a la delincuencia, sino una labor preventiva de tal manera que los que fuimos invitados para ser consejeros ciudadanos llegamos de los diferentes municipios del estado, este, de Celaya de Irapuato, esto de, de, tuvo mayor énfasis a raíz del de, secuestro y el asesinato de una hija de Fernando Barba de Irapuato, que conmocionó a todo el estado y que ahora por todo lo que ha ocurrido, pues en realidad ya casi decimos que hemos perdido capacidad de conmocionarnos, aunque seguimos teniendo cada vez experiencias más terribles, ¿no? Y simplemente para ilustrar y hacer una referencia a esta afirmación, pues lo que pasó en Ciudad Juárez es verdaderamente estremecedor. Hasta el presidente de la república dice que le conmovió, cosa que yo dudo. Pero bueno, eh, a ver, regreso a lo del Consejo Ciudadano. En ese momento los que fuimos invitados, fuimos invitados por una persona que tenía un alto sentido social y humano, que era el profesor Rosendo Padilla, que había sido director y encargado de una institución de entidad de capacitación aquí en el estado de Guanajuato ya lo pusieron como secretario técnico del consejo, entonces estuvo informándose de gente que más o menos tenía una cierta digamos actividad en su labor diaria en su municipio y que en ese caso no importaba si fuera o no militante de un, del partido en el gobierno que en ese caso ya era Acción Nacional por desgracia, y eso me da pena decirlo, pero no hay que cerrar los ojos a la realidad, cuando Fox se fue y llegó Juan Carlos Romero al Consejo Ciudadano, digo, a la gobernatura, el Consejo Ciudadano de Guanajuato se politizó y se hizo coto de partido, partido político. Entonces ya no se mandó a ciudadanos que tuvieran realmente interés por el tema de la superación de la sociedad, sino a gente que tenía intereses que de alguna u otra forma se ventilaban en el gobierno del Estado. Incluso entre ellos estaba quienes eran negociantes de reparto de armas o de balas o de etcétera, porque ahí entonces yo me di cuenta de la cantidad de policías que existían en el Estado, o existen, este, la rural, las de este, aduanas, etcétera, etcétera, y que en realidad lo que siempre se mostró fue una enorme fractura y desarticulación entre todas las entidades de seguridad, empezando por los reglamentos y los la, las leyes, las, las disposiciones jurídicas que lo rigen porque fracturaban y detenían francamente la reunión. Ya se veía en ese momento el problema de la circulación de droga y cuando tuvimos oportunidad ya desde las últimas actividades que tuvimos como Consejo Ciudadano del que hablé en un principio, fuimos a ver en ese momento al presidente de la Cámara de Diputados que nos dijo que en realidad pues no podía tener mucha intervención el gobierno del Estado en de las entidades municipales porque lo de los este, delitos este, de transfiero de drogas era un problema de carácter federal, era competencia federal. Entonces, la, el mismo gobierno se establecieron las camisas de fuerza, según lo que yo ahora veo, para que en un momento dado hubiera inacción. Y ante la inacción, pues más bien lo que empezó fue a haber una filtración, una infiltración y una conexión de alianza con las corporaciones policíacas que ha traído los consecuencias que ya tenemos. ¿no? Entonces, sí me parece muy grave que no se tenga una... Una, un, digamos, un, un, un esquema, un, un plan maestro en seguridad, porque esto rebasa no solamente a los municipios ni al Estado, sino al país mismo. Vemos constantemente que se denuncian redes de extranjeros que operan dentro de la impunidad, como es el caso de los grupos que operan en Quintana Roo, en, en Cancún y alrededores Tulum, toda esta zona de la Riviera Maya. Y en otros casos, pues, este, de colombianos o de venezolanos o de este, gente de Europa del Este, lo cual quiere decir que el Estado de Derecho en México y los gobiernos han tenido verdaderamente resultados muy negativos y desastrosos en su gestión en el combate del crimen. Pareciera ver que más bien se hace una apología de lo que ellos hacen y no realmente un interés en que la sociedad no sea una, un componente dinámico de los grupos de, de, de delincuentes. Entonces, para mí es muy grave y no veo que haya una labor para que la sociedad civil realmente este, tenga un papel de mayor trascendencia y que se le permita Tener mayores este, posibilidades de supervisar y de, en un momento dado, denunciar y solicitar medidas de sanciones para quienes están en un momento dado utilizando sus posiciones para simplemente enriquecerse y hacerse de beneficios personales. no Esto que en un momento dado se ha dicho, conocemos que los funcionarios llegan a los puestos públicos, llegan con realmente una acción precaria y al rato, como nuestro alcalde en Guanajuato, ya son dueños de ranchos y de hoteles y de casas y de no sé cuánto. Lo cual nos dice que también la política y los gobiernos en sus dimensiones y con los colores de los partidos que sean, simplemente son instrumentos de beneficio y de este, medrar política y, y, y socialmente con lo que tendría que ser el escudo social, o el escudo jurídico que garantice a los ciudadanos nuestra tranquilidad, porque a uno pues, realmente le da, a mí en lo personal, me da miedo salir ya a determinadas horas de la noche o durante el día, inclusive circular, porque, pues, escucha uno, en mi caso, yo hace poquito, cerca de la casa del, de León, en donde este, estoy confinado, o ha habido balaceras, vinieron a asesinar al vendedor de un puesto de tacos, afortunadamente no lo mataron pero lo que consiguieron fue que la gente se fuera. Entonces yo creo que este síndrome de, el, de, de, de, de, de la invasión del crimen organizado y del de miedo ciudadano cada vez repercute más en lo que es la dinámica social y que realmente tenemos costos ocultos sumamente graves, mientras la gente que está en la posición de tener que combatir el crimen organizado y dar seguridad y tranquilidad social a los ciudadanos, sencillamente no lo están haciendo. Entonces yo creo que ahí hay algo en donde tendríamos nuevamente que retomar para que lo que se haga con la etiqueta ciudadana no se politice, no se pervierta para que realmente los ciudadanos estemos en condiciones de poder hacer una labor más efectiva con nuestra presencia dentro de la comunidad. Pues eso sería mi comentario y muchas gracias por tu participación. ¿Alguien más? Sí, Piri, por favor. Abre tu micrófono y te escuchamos. Porque lo tienes cerrado. Sí, no, no te escuchamos nada, Piri. No has abierto tu micrófono. Bueno. Ahí va. Ya está. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Ya. Oye, David, gusto saludarte, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Pepe. Oye, una consulta que te hago. ¿Podrías definir rápidamente a Guanajuato hoy como un estado narco? No, no necesariamente. Mira, desde hace aproximadamente 50 años, eh, las, el narcotráfico forma parte de las élites de este país 50, quizá me fui muy corto, quizás hace 60, 70 años, eh, las élites del narco han tenido una participación activa en distintos estados del país como Sinaloa, Durango, Tamaulipas, fueron extendiéndose a entidades como Michoacán. Eh, eh, las élites eh, del narcotráfico dejaron de ser élites regionales y ser élites nacionales en el sexenio de Miguel de la Madrid. Eh, quizá... Eh, se fortalecieron en el sexenio de Carlos Salinas y desde entonces, desde ese sexenio a la fecha, eh, el narcotráfico, me refiero a los grupos importantes en su momento, el cártel de Guadalajara, de Mirá, Ángel Félix Gallardo, han tenido un papel preponderante en el sexenio de, de Carlos Salinas, el grupo consentido era el, el del cártel del Golfo, el de, eh, eh, de Juan García Ábrego y, y su tío, eh, que, eros, que ellos eran los, los líderes del cártel de del Golfo y, y el cártel de Guadalajara pues fue desarticulado. Incluso algunos de sus integrantes fueron señalados y perseguidos por su participación en el asesinato de el cardenal Juan Jesús Posados Ocampo. Eh, en el sexenio de Ernesto Cedillo se rompe esta alianza del gobierno federal con el cártel del Golfo, y de aquí a la fecha hemos tenido una serie de cárteles que han tenido una mayor o menor penetración en el gobierno federal, a raíz del juicio contra Genaro García Luna sabemos que el cártel consentido en el sexenio de Felipe Calderón pues fue el cártel de, de Sinaloa entonces ¿qué tenemos aquí en, en, en Guanajuato? pues evidentemente tenemos una infiltración del crimen organizado en las corporaciones de seguridad pública y de procuración de justicia de los tres niveles nadie se salva eh, todos están metidos en el tema eh, hay una participación del narco en, en actividades políticas sí, en algunos municipios financiando campañas, eh, asesinando candidatos, asesinando precandidatos, también eso existe, pero alcanzo a percibir que eh, la participación del narco eh, no llega a cuestiones tan decisivas como las designaciones de los candidatos a las gubernaturas, por ejemplo. No alcanzo a percibir que eso como sí ha ocurrido desde hace décadas en el gobierno estatal de Sinaloa, de Durango y de Tamaulipas, en donde el narco participa de manera activa, en las campañas por el gobernador. Esto alcanzó a ver que no ha sucedido en Guanajuato. Eh, incluso eh, eh, lo que detecto en los municipios de alto peso poblacional como León, Dirapuato, Celaya, Salamanca, eh, más bien es incompetencia en el combate al crimen y no eh, propiamente una connivencia con el crimen organizado. No descarto que haya jefes policíacos que estén eh, en el esquema de cooptación del narco, no lo descarto pero no percibo que esto haya ha tocado todavía a los líderes políticos de estos municipios. A ver, pero me queda una duda, David. El corredor León, San Francisco Rincón, lleno de narcos. El corredor de Silao, lleno de narcos hasta Romita. Ahora Guanajuato ya está invadido de narcos. Negaron no, no puedes negar, no es cristal lo que se vende en Guanajuato en todos los santos pequeños. Luego, te de a, a Puerto, que ahí está mi notaría, está plagado. Amenazado Carrato, Salamanca, Celaya, Valles de Santiago, Acámbaro. Dime, ¿qué lugar se salva para no casi casi tocar el cielo como Estado Narco? Bueno, eh, esta situación de presencia de grupos criminales estaba desde los tiempos de Juan Carlos Romero, de Juan Manuel Oliva. Lo que teníamos en aquellos años era una paz narca, es decir, grupos del crimen organizado que tenían sus zonas de influencia eran señores feudales. Sabíamos que en León operaba ciertos grupos. En Irapuato existían otros grupos. En Silao igual. Eh, en Celaya incluso llegó a haber presencia de células de los Zetas. Pero esto es desde los tiempos de Juan Carlos Romero, desde los tiempos de eh, Juan Manuel Oliva. Pero estos grupos que existían, trabajaban y, y realizaban sus actividades criminales por debajo del agua. Solo quienes andábamos en estos temas sabíamos que eh, los grupos, los liderazgos cuál, es el, el, el, su, ¿cuál era su portafolio criminal, pero en general la sociedad, los medios de comunicación, la academia, las organizaciones no gubernamentales eh, todos estaban al margen de esta dinámica que solo conocíamos quienes andábamos metidos en temas de seguridad, pero como había una paz narca, es decir, pactos regionales una división de territorios eh, realmente eh, Guanajuato se miraba en paz es algo como lo que ocurre eh, y, eh, todavía en el estado de Querétaro o en el estado de Aguascalientes, que son estados que uno, uno percibe que están en calma, pero no es que no haya mafias criminales, es que las mafias criminales eh, tienen pactos, alianzas y se repartieron el pastel. No hay guerra en esos estados porque los grupos que operan en esos estados manejan la violencia a cierto nivel y tienen su división de territorios perfectamente definida. Eso existió en Guanajuato durante mucho tiempo. No era un mal arreglo, ahora lo vemos, pero en su momento no era un mal arreglo. Creo que eh, el Marro eh, tenía aproximadamente 15 años trabajando en la zona de, de Laja Bajío y aunque era conocido en los círculos policiales, pues estoy seguro que nadie de los presentes había escuchado hablar de él. Eh, eh, confesión, ninguna confesión, yo tampoco. Sabíamos que había un líder criminal en la zona, no sabíamos ni su nombre ni cómo se apellida nada de el TAP. Este, eh, pero, eh, ¿qué es lo que teníamos en Guanajuato? Una paz narca. Esa paz narca, lamentablemente, terminó eh, a mitad del sexenio de Miguel Márquez Gracias, David. Pero yo, diciendo un poco de lo que me dices, sin tratar de hacer un debate, este, este programa de los preparatorios, esta sesión de los porque yo veo el matadero diario en Silao, en Irapuato. lo veo en Salamanca, acá donde mataron a Andier una niña de 13 años. Lo de Celaya, lo de Apaseo, lo de Valle. Vas viendo muchas prensas de Calla eso, muchos de las prensas. De Pero la muerte ahí está, León. Queda para más comuniciar. Pero hoy, muchas gracias por la contestación. Oye, David, este, a mí me gustaría preguntarte, eh, en la parte de los municipios, ¿cómo está el asunto? O sea, eh, ya más o menos nos, nos referiste ciertas, eh, ciertas líneas para saber más o menos qué cártel es el preponderante en cada uno de los municipios del del, del de, de la parte industrial de Guanajuato, del corredor industrial. Este, quiénes están en Pénjamo, quiénes en Irapuato, eh, en el sur, pues cómo anda la cosa ahí con la familia también. Eh, no me quedó muy claro, León, este, ahorita nos lo explicas, pero antes de León, este, ¿dónde estamos aquí en, en Guanajuato capital? porque pues la verdad es que sí estamos conmocionados con el asesinato esto, este del, del subsecretario de Seguridad. Danos alguna orientación al respecto. Bueno, bueno Jato Capital tenía mafias locales eh, pequeñas eh, que existían ahí de narcomenudistas. Eh, eh, esencialmente grupos locales, algunos que se hicieron de muy conocidos como, si no me recuerdo, los pollos negros. Este, en, una, en una zona por ahí de, de Guanajuato y distintos grupos pero realmente menores eh, el cártel Jalisco hace presencia un, un poco para contrapesar eh, la llegada de células del cártel de Santa Rosa de Lima Santa Rosa de Lima no operaba en la, en la zona tenía más bien alianza con estos grupos a los cuales abastecía de cristal cristal azul eh, los grupos del narcotráfico de ahí de, de Guanajuato tenían una alianza con el marro pero poco a poco el marro fue absorbiendo esas células y empezó a plantar su bandera en Guanajuato. Ustedes recordarán un episodio muy célebre en Guanajuato cuando el cártel Jalisco deposita unos cadáveres descuartizados en una glorieta, me parece que un nuevo acceso que se construyó ahí en Guanajuato, con cartulinas y señalamientos en contra de, de jefes policíacos de ahí de Guanajuato. Esto ya tiene bastante tiempo. Eh, lo que teníamos era mafias locales guanajuatenses del municipio aliadas con el marro, eh, una eh, presencia eh, paulatina y creciendo del marro en la zona, eh, la llegada del cártel Jalisco para impedir que el marro se apoderara de la capital. Eh, eh, hubo incluso algunas balaceras eh, muy conocidas en, en, en, en un pueblito, en un pueblito de Rocha, si no me equivoco, eh, en un centro comercial, enfrente frente de, de una base de fuerzas del Estado, me parece. Eh, ahorita Guanajuato capital está bajo el control eh, del cártel Jalisco, lo mismo que el municipio de Silao, Romita e Irapuato. El hecho de que esté bajo control de una organización criminal no implica que no haya inclusiones de organizaciones rivales, tal y como los ha habido. Eh, ¿Qué es lo que vamos a percibir? Eh, podría ocurrir en Guanajuato en el corto mediano plazo. Que tengan embestidas del cártel de Sinaloa, que tiene eh, bases de operaciones en Irapuato y del cártel de Santa Rosa de Lima que tiene eh, eh, células operando en zonas rurales del municipio de Dolores eh, incluso eh, una minera eh, que opera ahí en el municipio de Dolores eh, llegó a tener una especie de alianza de vinculación eh, de trato con el cártel de Santa Rosa para convencer a las eh, comunidades rurales que se oponían a la extracción de mineral eh, para que se facilitara esta actividad económica es decir, una empresa minera en alianza con un grupo criminal para doblar el brazo a comunidades rurales de ahí del municipio de Dolores. Entonces, ¿qué, qué es lo que percibo? Depende de cómo, cómo puedan eh, resolver su situación las células de Sinaloa en Irapuato, eh, si se detienen a dominar Irapuato o si giran hacia, hacia Guanajuato. Y en el caso de Dolores, si las células del marro avanzan hacia la cabecera municipal o si prefieren eh, dirigirse hacia el sur, hacia el municipio de Guanajuato. Esto es como un campo de batalla, y veámoslo en el mapa. Eh, son fuerzas que ocupan un espacio territorial y que para su expansión pueden tomar distintas decisiones. ¿Cuál sería el peor escenario? Que el cártel de Santa Rosa, las células que están asentadas en Dolores, se expandieran no hacia la cabecera municipal de Dolores, sino que se expandieran hacia el sur, es decir, hacia Guanajuato y que el cártel de Jalisco Nueva Generación se consolide en la zona urbana de Irapuato, y las células de Sinaloa tengan la necesidad de empezar a invadir eh, a Guanajuato por, por la, parte, la parte del, del Oriente. Eh, eh, no sé qué decisiones vayan a tomar estas células, sin duda lo sabremos en los próximos días. Eh, ¿Qué es lo que ocurrió con el asesinato de Alex, a quien tuve el gusto de conocer? Eh, no sé exactamente qué pasó, eh, hay una información eh, que dio a conocer el alcalde, me parece que el día de ayer, yo les puedo comentar lo que percibo a la distancia, con el profundo desconocimiento que puede tener alguien que no vive en Guanajuato Capital. El asesinato de Alejandro Camacho no se dio en solitario, es decir, también se asesinó al director operativo de SILAO. Eh, fue detenido también el director, el director de policía de Romita, y a finales del año pasado fue asesinado el director operativo de la policía de Irapuato es decir, en un espacio relativamente corto de tiempo lo que tenemos es el asesinato de los brazos operativos de las policías municipales de Silao, Guanajuato e Irapuato esto no puede ser una coincidencia se trata de un embate criminal de un grupo que está asesinando jefes policíacos por alguna razón que yo desconozco en estos tres municipios también hay una presencia importante y dominante del cartel Jalisco son ellos los que tienen el, el control eh, de la zona. Eh, desde el punto de vista político, dos municipios son de Acción Nacional y uno más es del municipio de Morena, el municipio de, de Silao. Y, y en los tres casos que acabo de mencionar, lamentablemente no tenemos información acerca, información por parte de las autoridades, me no refiero a la Fiscalía, de lo que es lo que ocurrió. No sabemos quién mató al director de la policía de Silao ni quién mató al director de la policía de Irapuato desde finales del año pasado, subdirector, perdón ni actualmente tenemos eh, mayor información de lo que, lo que ocurrió con Alejandro Camacho en Guanajuato Capital. Por lo que yo he visto en otros estados del país, como Durango como Tamaulipas, eh, como, como eh, eh, Michoacán, eh, incluso Sinaloa, lo que alcanzo a ver es que hay otro grupo que está tratando de desmantelar el anillo de seguridad que tiene el cártel Jalisco Nueva Generación en la zona. No sé cuál es eh, eh, no sé eh, si los, eh, los, las personas asesinadas eh, tenían algún tipo de vínculo criminal o más bien fueron asesinadas porque se negaron a aceptar la llegada de ese otro grupo, lo desconozco pero sí me queda claro que eh, eh, se trató de una acción concertada que no se trató de un hecho aislado y que hay una presencia de un grupo criminal y la entrada de otro grupo que muy probablemente se trate del cártel de Sinaloa Bueno, todas estas guerras que existen en México, en diferentes lugares, eh, se supone que es por controlar los mercados, es decir, por introducir las drogas en México. ¿Quiere decir que están cambiando de mercado o están ampliando? Es decir, si estos cárteles venden en Estados Unidos, ¿quiere decir que ya no venden en Estados Unidos y por eso tienen que venir a México ¿O oh, son dos son cosas independientes? ¿cómo, ¿Cómo lo ves? No, bueno, lo que, so, lo, es, que es, es una pelea de este eh, al mismo tiempo de dos cosas. Eh, por un lado eh, el, el, mer, el mercado local de drogas, de consumo de drogas, y las rutas de trasiego a los Estados Unidos. Guanajuato tiene esas dos características. Como tiene muchas ciudades medias, León, Irapuato, Zelaya, Salamanca, y dos ciudades turísticas Guanajuato Capital y San Miguel de Allende, hay un consumo importante de drogas, eh, y también por su red carretera, es una, Guanajuato está en la ruta del centro, eh, bueno, México tiene cuatro rutas de trasiego de drogas hacia los Estados Unidos, la ruta del Pacífico, eh, la ruta del centro, la ruta del Golfo, y la ruta del Caribe, la que se está abriendo ahorita eh, en en la península de Yucatán, eh, cuyo punto de entrada a los Estados Unidos sería Miami. Son esas cuatro rutas que hay hacia los Estados Unidos. Guanajuato está en la ruta 2, en la ruta del centro. Su red carretera eh, permite conectar los puertos del Pacífico Sur, eh, Manzanillo, Las Cárdenas, eh, Puerto Vallarta, Acapulco, eh, con los puntos de frontera, las ciudades de frontera en el norte. Eh, por eso Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, son estados que se requiere por el control carretero que permite el trasiego de drogas. Eh, obviamente estamos hablando de bodegas, eh, red, red, puntos de control carretero, policías municipales, estatales, que puedan eh, ir eh, custodiando los cargamentos, pero también el consumo local. Guanajuato, eh, bueno, por su nivel de desarrollo económico, eh, por su pirámide poblacional eh, y por eh, un consumo que ya existía de cristal, eh, es, es eh, eh, muy atractivo para los cárteles, eh, para los cárteles de ladrón. Oye, ¿qué, David, ¿qué, ¿qué opinas de esta versión que yo he escuchado varias veces eh, eh, relativa a que en Estados Unidos sí, sí quieren que ya no haya drogas oficialmente? ¿Sí? Pero que en el fondo, cuando deja de, de pasar suficiente droga, empieza a tener más, muchos problemas la policía, y luego le reclama a México, no oye, déjame pasar tantita, porque aquí se me alborota la galleta. ¿Qué opinas tú de esa, de esa versión? ¿O es solamente eh, ganas de entender las cosas de otra manera? Bueno, sí, se sí ha comentado mucho en el sentido de que los norteamericanos no combaten el narco, sino que administran el, el, el consumo. Yo te diría que sí es factible que la DEA, eh, la Casa Blanca, eh, en este problema que tienen ellos porque para ellos no solo es un problema de seguridad, es un problema de salud pública eh, eh, y también de, eh, de, de, de, del sistema financiero pero en, en materia de salud pública sí es posible, es factible que la DEA eh, esté tratando de administrar sabiendo que no puede durante décadas lo han intentado y no han podido no, no pueden regular eh, del todo eh, la exportación, la importación la producción y el consumo, lo que hacen es administrar los flujos. Eso puede ser que sí esté sucediendo, no necesariamente como, como me lo mencionas, Memo, pero sí, sí hay algo de eso, es decir, que haya una especie de estrategia del gobierno de los Estados Unidos para regular el precio de mercado de la droga, para regular el tipo de droga que se consume, para regular y, y favorecer a ciertas organizaciones criminales. Pareciera que eso sí hay, eso sí existe. Eh, también un poco ligado a los ciclos electorales que hay en los Estados Unidos. Entonces, es un poco difícil saber, porque hasta el día de hoy no conozco un solo documento, filtración, funcionario, alguien de alto nivel en los Estados Unidos, que pudiera darnos pistas para consolidar esta hipótesis. Pero yo no la descarto, Memo la, la tengo incluso como una hipótesis de trabajo. Y bueno, hace unos días acabamos de ver que van a abrir nuevamente el expediente de Kiki Camarena, como que para investigar a ver si la CIA o la DEA uh, participaron o no, ¿no? Este, ¿Qué opinas de eso? Les estoy compartiendo una, una tabla que sí. se me hizo muy interesante. Gracias. del de, de, propio gobierno federal para dar una idea de cómo, cómo son los flujos este, de consumo de drogas. Eh, y las ganancias. La marihuana, que fue durante mucha, mucho tiempo la, la, la droga por excelencia, tiene un, una, un tiempo de elaboración de cinco a seis meses eh, y una utilidad de 110 dólares. Pero hay que eh, eh, dejar pasar seis meses para tener una utilidad de 110 dólares. El fentanilo se produce en dos horas y tiene una utilidad aproximada de 195 mil dólares. Ajá. Es decir, este es, esta es la época del fentanilo, eh, eh, es más redituable que la cocaína, la cocaína tarda entre 8 y 12 me meses en sembrarla, procesarla, transformarla en polvo, llevarla a los Estados Unidos, comercializarla, eh, captar las ganancias y re regresarlas. Eh, el fentanilo se produce en dos horas en laboratorios muy pequeños. Eh, tiene un costo de producción de cinco mil dólares, un precio promedio de venta en Los Ángeles de $20,0 mil dólares en Nueva York, alcanza este precio $30,0, mil dólares y una ganancia en Los Ángeles de 195 mil dólares. Es imposible que, que que el Estado mexicano pueda competir con la capacidad económica que generan los narcotraficantes tan solo con dos horas de producción de fentanil, hablando de 20 mil pastillas. Eh, y esto es lo que haría un laboratorio muy pequeñito en, en la Ciudad de México o en Culiacán. Uno solo. Entonces, eh, no, hay, no, hay, no hay posibilidades de, de competir contra el mercado. Es decir, eh, durante mucho tiempo nos han dicho que no se puede eh, cambiar de modelo económico. y Que no se puede regular el mercado. Pues bueno, esta es justamente una expresión muy clara de esto mismo. Eh, ningún estado ni los norteamericanos ni el gobierno de México puede con la capacidad económica de los marcos sus ganancias son exorbitantes su capacidad de corrupción es alta eh, no se puede se puede intentar disminuir en lugar de que pase el 100% de los cargamentos que pase el 96% de los cargamentos pero estamos hablando de eso entonces yo creo que a la larga lo que sí tenemos que empezar a discutir de manera muy seria es un esquema de legalización no podemos invertir dineros en el combate al narcotráfico cuando tenemos ganancias para los narcotraficantes de este monto. Este, no, no es posible, no es viable, es un gigante. Hay que buscar rutas distintas para el combate al narcotráfico. Oye, oye este, David, a ver, pero vámonos viendo a, a, al, al asunto de, de, de, de nuestro municipio, que es lo que nos interesa. Eh, a ver, lo primero es la perspectiva del municipio. Si tú tienes un municipio eh, turístico y lo que haces es fomentar sobre todo un tipo de fiestas y de reuniones y de eventos pues que son proclives para, no sé, primero ya se está consumiendo aquí el fentanilo y cuánto cuesta el fentanilo porque... No sé, está, ¿está cercano a la gente como la metanfetamina o, o de qué se tratan las pastillitas estas? Eh, y si tu política pública de cómo promueves la ciudad y cómo quieres hacer negocios en la ciudad es eh, el, el, el relajo y la gran pachanga, etcétera, pues de alguna manera lo que estás provocando pues es que aumente y aumente y aumente el, el consumo. Yo no digo que, que, que, que, que se prohíba que la gente se divierta, pero, pero ¿qué se puede hacer aquí desde el punto de vista de política pública para matizar el asunto? Bueno, hay un viejo debate con respecto al desempeño que tienen que tener los municipios que tienen vocación turística, que sería el caso de Cancún, San Miguel de Allende, Acapulco, Guanajuato bueno, Capital, evidentemente en la misma ciudad de México. Eh, normalmente el incremento de la actividad turística sí está aparejada o sí lleva consigo un incremento del consumo. Eso lamentablemente es así, eh, porque no la población local tiene un consumo acotado, reducido. Normalmente la población que vive en las ciudades turísticas no es una población rica, es una población que se encuentra empleada por las empresas eh, del giro turístico son eh, restauranteros, hoteleros, prestadores de servicios turísticos, cuyos salarios no son competitivos. Entonces, normalmente las eh, empresas, eh, las ciudades que son maquiladoras, que tienen clúster automotriz, o que tienen ocasión turística, la población no es una población que tenga un ingreso medio. Normalmente se trata de un ingreso bajo por el tipo de salario eh, y la compensación económica que dan estas empresas este, a sus trabajadores. Entonces, el consumo en Guanajuato Capital es reducido, el de Guanajuato. El problema es la población flotante que llega a las ciudades turísticas y que en ocasiones llega a vida de turismo sexual, de eh, consumo de drogas, de eh, fiesta, de eh, eh, consumo de bebidas embriagantes. Ese es el problema eterno de las ciudades turísticas. Si se establecen regulaciones con el objeto de inhibir la aportación, el consumo de drogas, lo que hace es en efecto es reducir el número de visitantes, porque mayores filtros policíacos en efecto generan eh, un factor de inhibición. Eh, todo el mundo sabemos que los famosos Spring Breakers norteamericanos llegan este, a, a Acapulco, a Cancún, porque son jóvenes que no pueden consumir alcohol en esas edades en los Estados Unidos. O que evidentemente en los Estados Unidos hay otro tipo de políticas para, el, para la regulación de este tipo de consumos. Entonces, lo que tenemos en Guanajuato son opciones. Eh, ¿Cuál sería el justo medio? En efecto, generar un esquema de contención de consumo, deportación eh, y de venta de drogas sin alterar los flujos turísticos, lo cual es muy complicado. Eh, lo único que ha funcionado desde mi perspectiva es el esquema de Ámsterdam. Eh, creo que es un esquema moderno que valdría la pena analizar pero ya me imagino lo que sería para las mentes conservadoras de Guanajuato, plantar un esquema de legalización de consumo de drogas en la capital del estado de entrada yo creo que sectores conservadores del PAN estarían en contra, la propia jerarquía católica estaría en contra, asociaciones de padres de su familia estarían en contra yo francamente prefiero el consumo regulado eh, regulado, observado estableciendo límites, tipos de droga, edades, también estableciendo un sistema de salud para atender estos casos que llegan a ocurrir de sobredosis. Eh, para mí la regulación en el consumo sería lo correcto, no el esquema punitivo prohibitivo que no funciona. Porque el esquema punitivo genera muchos problemas. Corrupción policíaca violaciones a los derechos humanos, este, se incrementa el precio artificial de la droga, la droga, al, al, estar, al seguir siendo una sustancia prohibida, carece de cualquier tipo de control de calidad eh, y se genera con mayor frecuencia eh, drogas que pueden provocar eh, la muerte por sobredosis, en tanto que no tiene ningún tipo de manejo adecuado. Entonces, en mi opinión, quizás es una opinión de izquierda, liberal, este, eh, como dicen los chavos calada de los pelos, pero para mí esa es la mejor, la regulación del consumo, la aportación, con esquemas, como te comento, eh, lo que se intenta del de, eh, esquema punitivo no funciona. Te diría que en redes sociales eh, vi, si no mal recuerdo, ya hace tres, cuatro meses, una serie de decomisos eh, eh, en estos giras, giras que hace el alcalde con una camiseta, con una camisa de sheriff, y creo que algunas pla, pla, este, patrullas también tienen este, el, el, la placa de sheriff, bueno, más allá de lo... De lo Creo que ahora ya no está tan dispuesto a andar haciendo estas cosas. ¿eh? Fíjate que sí. me, parece, me parece bien porque eh, eh, lo que alcancé a ver ya no eran decomisos de, de, de dosis, era de un cargamento. Entonces, eh, los decomisos de cargamento sí, sí generan molestia, eh, evidentemente, a, a los grupos del narco. Eh, eh, yo considero que eh, si, si se hizo, eh, y parecía que sí era el caso, eh, vi cuando menos tres, cuatro paquetes grandes de droga que ya representan una inversión fuerte para un narcotraficante de nivel medio y que eso seguramente iba a provocar una reacción del crimen de organizado en contra de las autoridades. Entonces, regresando a tu, a tu pregunta, veo muy difícil que se pueda avanzar en un esquema punitivo, no funciona en ningún lado. Yo me voy para, por, por, por un esquema este, de regulación y de, y, de, y de apertura de venta, pero sé que es una utopía sé que no hay condiciones eh, ni en Guanajuato ni en México para hacerlo y que tardaremos con lo menos unos diez años. Oye David, hoy una mañana leí con mucha preocupación en que el presidente municipal se le adelantaba a la fiscalía y anunciaba que ya estaban detenidos los no se habían matado a sus se ven muy peligrosas, se como abogado que soy. Y dos, creo muy delicado que hoy el exceso, tú lo dijiste, el exceso de utilidades del narcotráfico ya se está involucrando en temas de negocios. Y eso es algo que está escalando de manera muy rápida. ¿Tú cómo ves esto en Guanajuato, Guanajuato? Tanto lo que declaró el presidente municipal, el hombre dijo, me van a regañar en la fiscalía de o pues se ve en la nota. Y lo otro el que las utilidades estén metiendo ya en negocios locales. ¿Qué opinas tú de ello? Bueno, en el caso de la declaración que dio el alcalde, me parece que, que al periódico Aldía, perdón, a la M, ¿verdad? En su edición de Guanajuato, en la edición tabloide, más bien la fuente es la fiscalía. La fiscalía es la que seguramente proporcionó datos y el alcalde es el que los da a conocer. Lamentablemente tengo una muy mala opinión de la, de la fiscalía, y considero que eh, en la mayoría de las ocasiones en donde nos ha dado a conocer presuntos responsables de homicidios, resulta que no son, eh, les imputan delitos que no corresponden, es decir, fabrican chivos expiatorios. Así que me parece que eh, tengo, eh, tengo dudas muy serias con respecto a que la Fiscalía haya dado con los reales autores materiales, suponiendo que haya dado con los autores materiales. Lo importante son los act actores intelectuales y la motivación del por qué fue asesinado el subdirector operativo de la policía de Guanajuato. Intuyo que no nos van a dar a conocer esa información, intuyo que no la van a presentar. Si es que algún día se preocupan por llegar a ese nivel de investigación, a veces se contentan con la detención de los sicarios y no con los autores intelectuales, ni tampoco dar a conocer las, las motivaciones. ¿Qué ocurre en Guanajuato? en Guanajuato desde hace ya seis años? Eh, parte de las ganancias del narco se están reinvirtiendo en Guanajuato. Eh, muchos estados del país, como Sinaloa, Tamaulipas, Durango, eh, se beneficiaron de una economía narca. Es decir, que gracias a eh, las ganancias del, del narcotráfico, hubo un incremento de los negocios y de la capacidad eh, del, del incremento del PIB, de Producto Interno Bruto Estatal, del PIB, perdón, de estos estados, gracias al narco. Y segmentos de, eh, del narcotráfico se convirtieron en aristócratas de Sinaloa, de Tamaulipas y de Durán. Eh, ¿Qué es lo que va a ocurrir en Guanajuato? Eh, que va a haber, eh, se van a incrementar, perdón, porque ya existe, la inversión eh, del narcotráfico en distintos giros, en la industria hotelera, restaurante,ra, hotelera, eh, fraccionamientos, eh, eh, bienes raíces, eh, va a haber una economía del narco, eh, un, un boom económico en ciertas regiones del, del Estado debido a esto, también con ciertas consecuencias, en Salamanca, eh, un grupo del narco hizo estallar una bomba en un restaurante eh, debido a que había recibido financiamiento negro. Ya les había comentado yo el caso del hotel de Celaya, que fue incendiado, llamado La Palapa. Eh, lamentablemente hay casos, Pepe seguramente tú lo conoces por ser parte del, del gremio, de algunos notarios que han sido eh, llamados a, a cuentas porque tenían algún tipo de vínculo vínculo criminal con las organizaciones del narco, sobre todo en el tema de traslados de dominio. Entonces, eh, ¿qué es lo que vamos a ver? Que un sector de la economía de Guanajuato ya se encuentra conectada al narco y que se beneficia del narco. Empresarios, hoteleros, restauranteros, empresas, constructoras, eh, eh, que reciben financiamiento negro. Eh, y eso es algo que no se, ha, no se ha hecho, no se ha extirpado, y que valdría la pena que las autoridades comenzaran a judicializar, a investigar, a revisar, porque tenemos una élite económica de Guanajuato que se está eh, eh, eh, eh, embolsando los, eh, los bolsillos, eh, eh, engrosando los bolsillos, gracias a esta economía narca. Por no decir de los funcionarios de seguridad pública y de procuración de justicia, que seguramente se están también llenando de departamentos en Europa, en Miami, este, con motocicletas Harley Davidson, cosas así. Sí, adelante, lorita Gracias, Memo. Este, ya tenía ratito, eh, se me adelantó Piri y Carlos eh, este, que no me dejan hablar. Y ya de lo que iba a comentar, pues ya hubo algunos comentarios. Antes que nada, pues buenos días ya tardes a todos mis compañeros de observatorio. Licenciado David, un gusto siempre este, tenerlo con nosotros aquí en, en, el, en nuestra sesión y a todos los que nos acompañan en, eh, por Facebook Live. Bueno, eh, ya, ya, ya, ya, ya lo comentó, yo le quería preguntar, eh, esto ha ido creciendo, o sea, la inseguridad en nuestro estado, como en, en varias partes de, de México, y sobre todo ahorita, como decía Carlos, a nosotros, a nosotros realmente nos interesa, porque es donde vivimos, Guanajuato capital, eh, la inseguridad ha ido creciendo desmedidamente en poco tiempo. Eh, Probablemente sí existían asesinatos por, por, no sé, rencillas, etcétera, pero no se veía tan, tan fuerte aquí en nuestra capital, como que todavía la sentíamos que estaba liberada o estaba eh, todavía muy acogida en seguridad. En los últimos tiempos hemos visto, y en especial ahora que está nuestro alcalde, no sé por qué, pero desde que está, tú comentabas que fue desde antes, pero no se veía, sobre todo en Guanajuato Capital, y ahorita que está Alejandro Navarro como, como presidente municipal, se ha, se ha desatado más. Él prometió, él prometió este, y te lo digo porque tengo aquí el, el, un periódico que él, él, él dio del 2019, dice que reforzará la seguridad como nunca antes se había hecho. Ya tenemos nuestra academia policíaca y plantilla laboral al 100%. Esto fue en el 2019. Creamos la Secretaría de Seguridad Ciudadana el primer día de gobierno. Coordinación integral, mejor equipamiento, salarios más altos, profesionalización, inteligencia operativa. Se adquirieron 23 nuevos vehículos y hay cinco nuevas líneas para enviar reportes al 911 que nunca contesta, déjame te digo. Entonces, él él es esto esto a mí me, me llama mucho la atención porque se está normalizando, David. O sea, la gente ya lo ve normal como está pasando en como está pasando en León como está pasando en Irapuato, sí que, que que hay hay muertos cada dos minutos y en Guanajuato como que la gente ya lo está normalizando y a mí esto se me hace gravísimo eh, igual que lo, lo de lo de las drogas o sea no no puedo no puedo yo en, en, mi, en mi concepto de madre mujer abuela no puedo concebir que se, que sea normal que se normalista eh, y te lo digo porque yo, por ejemplo, le pregunto a mi, a mi hijo, tengo muchos contactos, yo, o sea, tengo mucha confianza con mis hijos, y yo les digo, hecho yo les he dicho que les voy a hacer un antilompy, y sí, mamá, adelante, pero, este, platicando con ellos, ellos me dicen, ay, mamá, por favor, o sea, porque te escandalizas, este si tú supieras, así me dicen, si tú supieras de tus amigas, de tus amigos, de la gente de Guanajuato, quienes consumen, dice, te ibas para atrás. Pero, David, esto, esto ha ido creciendo a medida de que no se ha tomado realmente una estrategia, un control para, para por ejemplo, para inseguridad. Eh, están coludidos, los, tú lo acabas de mencionar, y yo creo, yo también creo. Por... Porque yo lo he visto en diferentes lugares. Pues yo vivo en Pastita, pa arriba de, de mi casa, tu casa, la casa de todos. Este, está el cerro de, de, de los leones, está en la colonia del zapote. Es, o sea, y yo lo veo. Los policías este, no hacen absolutamente nada. No sé si esto sea como estrategia. Tú acabas de mencionar que a lo mejor, pero no está, no está, no está regulado, sino. Pues yo creo que les pasan una feria. La verdad, yo siento que les pasan una feria y Chitón, calladito, te ves más bonito. No sé qué piensas tú de, de mi comentario. Bueno, Guanajuato y varios municipios de la entidad se pueden evaluar con relación a tres, tres eh, comparaciones distintas. ¿Se puede evaluar Guanajuato Capital con relación a lo que ocurre en el estado? Se puede evaluar Guanajuato Capital con relación a lo que ocurre en otras capitales de otros estados, o se puede evaluar a Guanajuato Capital con lo que ocurría hace 10 o 20 años. Entonces, dependiendo de la, de la, de la, de la tabla de comparación, eh, pues es el resultado. Si comparamos eh, Guanajuato eh, con Celaya, no, pues ustedes están en la gloria comparado pues con Celaya. Con, con este, ¿Por qué? Por el número de homicidios, por el tipo de grupos criminales. En Celaya se enfrentan dos grupos criminales. Este, se dio lamentable asesinato del alcalde. Eh, hay masacres, homicidios, hay narcobloqueos, eh, eh, hay asesinato no solo de jefes policíacos, sino de policías de a pie. Entonces, si se compara Guanajuato con otros, está, con otros municipios como Irapuato, Celaya, Salamanca, la verdad es que Guanajuato está muy bien. Esto mismo se lo comenté hace poco a, a, a unos compañeros de, de Pénjamo y, y obviamente me hicieron muy impopular, pero se lo tengo que decir. En realidad, si comparamos a los municipios con el top 10 de los peores municipios de Guanajuato, ustedes están bien si los comparamos. pues, Si comparamos a Guanajuato eh, con otras ciudades capitales, habría que ver cuáles ciudades. Para mí, Chetumal no es la capital de Quintana Roo. Para mí, la capital de Quintana Roo es Cancún. Este, y bueno, si comparamos Cancún con eh, Guanajuato, pues sí tenemos un diferencial igual. Pero si comparamos Guanajuato Capital con Aguascalientes, en efecto, Guanaju Aguascalientes mejora bastante, pero por mucho. Este, hace poco tuve el gusto de ir a Aguascalientes a, a saludar a, todavía estaba Martín Orozco, eh, eh, y nadie me detuvo. Llegué casi hasta el despacho, no había ningún filtro de seguridad este, para poder llegar al, al, al, al gobernador. Eh, igualito que con ustedes, con, para poder hablar con Alejandro, ¿verdad? Pasan directo, sin ningún tipo de filtro y rápidamente. Entonces, este, eh, no, eh, creo que sí hay una situación difícil en la capital. Y si comparamos a Guanajuato con lo que ocurría hace 5, 10, 15, 20 años, pues evidentemente hay un deterioro de la situación de Guanajuato capital. Eso es evidente. Entonces, ¿qué es lo que alcanzo a ver que están haciendo las autoridades? Es la contención de la problemática. No se resuelve, evidentemente, y lo único que hacen es administrar el conflicto. Creo que eso es lo que está ocurriendo. También entiendo lo que significaría para un municipio enfrentar a una jefatura de plaza del cártel Jalisco. Porque si, se, si el día de mañana la policía municipal tronara todos los puntos de venta del marco Minudeo, que yo creo que ustedes conocen, que yo eh, conozco, que la gente conoce en dónde se vende, en cuánto lo venden quién lo vende, Creo que hacer un mapa de los puntos de venta de droga en Guanajuato es relativamente sencillo. Si se cerraran todos los eh, centros de diversión que expenden drogas, pues a lo mejor cierran la mitad de los centros de vida nocturna de Guanajuato. Uh, fácilmente. Eh, si, el, si el gobierno municipal tomara en sus manos una guerra abierta contra el narco, habría consecuencias. Eh, habría un enfrentamiento con la jefatura del cártel y, y habría una guerra en Guanajuato se los tengo que decir porque esto lo que ha ocurrido en ciudades como Tepic, en Culiacán, en Torreón, en Monterrey, cuando el Estado, me refiero a los, a los tres niveles de gobierno, se ponen de acuerdo y le plantan cara al narcotráfico, se desata una guerra, que no va a durar una semana, un mes, seis meses, un año, dos años, va a durar mucho tiempo, porque no estaría dispuesto el narco a perder eh, el nivel de ingreso que tiene derivado de la venta de drogas en, Monaco, en tu capital. Entonces, Está bien, se combate al narco, pero hay un costo. No estoy seguro que la sociedad de Guanajuato quiera pagar ese costo, porque significa N número de muertos. No me refiero solo a elementos de, de la policía o a narcotraficantes, me refiero a la propia población civil. Eh, habría detenciones, violaciones a los derechos humanos, habría masacres, Enfrentar al narco tiene ese costo. Es muy difícil. Eh, lo, lo han intentado algunos alcaldes a un costo exorbitante. Eh, se intentó en el, en el municipio de San Pedro Garza García, con resultados eh, que han sido muy buenos. Se intentó en Tijuana, en, en Ciudad Juárez. Pero eh, lanzarse una cruzada contra el narco en Guanajuato capital tendría esta consecuencia. Y se trata de obtener opciones. ¿Qué hacemos? Una actitud de brazos caídos, una actitud de regulación laxa, si ustedes quieren, o una actitud de combate. Aquí habría que preguntarle a la, a la gente qué es lo que quisieran con el costo que ello implica. Obviamente significaría destinar un porcentaje muy grande del presupuesto del municipio al combate a la inseguridad, que significaría reducir evidentemente la inversión en otros rubros, porque obviamente los presupuestos municipales son finitos. Eh, sí si se trata de un tema de voluntad política, coincido con todos ustedes, pero tomar la decisión de enfrentar al narcotráfico, a la jefatura de plaza del cártel Jalisco, en Guanajuato Capital, con los recursos con los que cuenta el municipio, no me parece prudente. Tendría que hacerse de la mano del gobierno estatal, del gobierno federal, y no creo que, siendo de signos zodiacales distintos, se pusieran de acuerdo para, para este tema. María Elena. <coughs> ok, David, perdón. Este, nada más, un, un comentario más. Entonces, ay, perdón. Entonces, aquí, aquí lo aquí no, lo, lo más conveniente es que se sigan haciendo de la vista gorda y, y que sigan estando gentes, porque la verdad, este hay personas que dentro de las corporaciones o dentro de las comisiones del ayuntamiento, no tiene los conocimientos ni la preparación para buscar una estrategia eh, adecuada, ¿sí? Eh, para, para hacer, no sé, esa mediación de la que tú estás hablando. Y yo siento que, que pues no la persona que está de, de, de presidenta de la Comisión de Seguridad en, en Guanajuato es una chica que no, la verdad no tiene ni la más mínima este, idea de lo que, lo que es la seguridad en Guanajuato. Esa es una... Eh, es la acompañante fiel de, de Alejandro Navarro a hacer sus rondines de sheriff. Y, y creo que pues, también nosotros lo vemos como una burla, David, como una burla de que el señor Andy disfrazado de sheriff, este, con su acompañante, eh, eh, la, la presidenta de la Comisión de Seguridad, eh, eh, haciendo rondines en la ciudad de Guanajuato. Entonces, para mí y, y para muchos guanajuatenses, porque lo han comentado en las sesiones que hemos tenido, es una burla lo que hacen estos, estos, estas personas, porque no tienen la más mínima idea de, de lo que es, este, como tú dices, una estrategia, un buen plan para pues, mediar, mediar lo que es la inseguridad en Guanajuato. Gracias por tus comentarios, David. Sí, eh, hay. Eh, las opciones reales en Guanajuato capital son muy pocas, eh, porque los riesgos son, son los siguientes el principal riesgo para mí es que llegue otro grupo a Guanajuato y que se peleen la plaza y que ocurra lo que sucede en Salamanca, en Irapuato, en Celaya en donde dos grupos se pelean la plaza, como en, Irapu en Guanajuato capital solo hay uno, tenemos un, un municipio que en general no tiene estas tasas de homicidio doloso de por cada 100 mil habitantes tan altas como tienen otras entidades, para mí ese sería el principal riesgo y sería la principal estrategia, evitar que llegue otro grupo objetivo uno, objetivo dos hay un, hay un consumo de drogas en efecto eh, en Guanajuato. ¿Qué hacemos? Eh, se puede incrementar, se puede mantener o se puede reducir. Son las tres opciones para el tema del consumo. Eh, dejar que crezca, mantenerlo acotado o tratar de reducirlo. Son las tres opciones. Cada una implica costos distintos. Eh, te pongo un ejemplo. Si nos pusiéramos como objetivo... Eh, la reducción de eh, el consumo de drogas en Guanajuato eso implica eh, más contratar, contratar más elementos de policía, contratar vehículos blindados para que puedan hacer las intervenciones las incursiones dotar de cascos balísticos, escudos balísticos comprarles eh, fusiles de asalto a los elementos para que puedan estar en condiciones de enfrentar a los marcos, eso implica obviamente una inversión y significa eh, eh, incrementar la partida eh, para los eh, sueldos, salarios y para los seguros de vida eh, que, que tendrían que tener los elementos. Y habría que tomar una decisión muy grave, muy importante. El combate a las redes del narcominudeo tiene, tiene como, como, como corolario que haya elementos asesinados, elementos eh, caídos. La pregunta es, ¿cuántos policías tienen que morir? Porque combatir las redes de narcominudeo implica enfrentarse con la red de sicariato de los narcos, es decir, una fuerza contra otra. Se trata de decisiones de real política. Entonces, vamos a, a destruir la red de narcomenudeo de Pastita, o vamos a destruir la red de narcomenudeo de eh, Las Teresas, o vamos a destruir la red de narcomenudeo de eh, La Venada. Pues eso implica rondines, implica sistemas de videovigilancia, indica elementos e indica emboscadas en contra de los elementos porque muchos son callejones entonces la pregunta ¿no? yo te entiendo Lolita y comparto tu preocupación en el escritorio habría que tomar esas decisiones de tantos elementos cuál es mi, mi número de pérdidas de bajas aceptables que este es el mismo planteamiento que se hace la Guardia Nacional, el Ejército la Sedena eh, del total de elementos cuántos van a morir en acción cuántos van a caer porque va a haber una reacción de las redes de, de, de, de los de enfrente. Se trata de decisiones muy complicadas. Eh, con este esquema que tenemos, en realidad el número de elementos de policía asesinados en Guanajuato Capital es reducido. Veamos el esquema de Celaya. Ellos sí tienen un esquema de combate y esto les implica una erosión de su, de su policía municipal y elementos caídos. Eh, entonces son decisiones muy complejas. Yo no podría darte una respuesta, Lolita, pero sí entiendo que tomar decisiones implicaría estas consecuencias. Creo que Carlos quiere... Sí, adelante. Oye, a ver, este, detecto un asunto aquí que, que, que, que, que a ver si nos puedes orientar. Estamos, estamos comentando esencialmente el problema de la política de, de, de combatir eh, al crimen organizado, en la parte del de, de consumo de drogas, de, de la distribución de drogas, lo, cómo, cómo se mueven en las ciudades, cómo se apoderan de las ciudades. Pero ante ello, la cuestión es, si yo no los combato, o por lo menos les pongo límites, Digo, en, en, en París y en Londres y en todo, tienen límites, o sea, lo único que no se vale es que se salten esos límites, este, porque entonces sí se encuentran a las policías y a la inteligencia militar y a todo el mundo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que sucede? Pues, pues que ya estás apoderado de la ciudad, o sea, si tú no le pones límites a esto y dices, bueno, pues sí, mira, anda, ahí vas vendiendo tachas y te la pasas vendiendo tachas, tanta, ¿no? Pero... Pero el problema que tenemos es que la sociología del crimen organizado, pues no, no se acaba ahí. O sea, si a eso sigue el secuestro, si a eso viene todo un sistema de extorsión, es, con los taqueros, como decía Paco ahí en la esquina de su casa, este, con los del mercado, con, o, como, como sucede allá en, en, en Nuevo Laredo, que pues hasta cobran el agua y... y, y y la luz, los, los, los, los malos allá, este, ya no necesitas ir a, a, a otro lado. Entonces ya la extensión es, pues, pues le regalan la ciudad, ¿no? Y que digan ellos, más bien hay que cambiar ya de, de ayuntamiento, ni siquiera de alcalde, sino de ayuntamiento, y que pongan a sus, a sus compadres ahí, porque ya no va a haber forma de, de, de desarrollar la economía, de desarrollar la vida este, de una sociedad, de una comunidad, ante esas condiciones este entonces sí hay otros flancos que quedan abiertos y por eso yo entiendo que en celaya pues tienen que enfrentar al crimen pues porque no es nada más distribuyan la droga no el problema ahí pues va mu va muchísimo más más este profundo este somos dueños de la economía y, y, y en ese sentido, pues yo pongo el trámite para abrir negocios y yo les digo cuánto me van a pagar cada mes. Y a todos, eh parejos, los grandotes y los chiquitos. Creo que hubo problemas con las automotrices, ¿no? Que, que algunas se fueron de Celaya porque dijeron aquí tanto este, al mes. Bueno, es, vamos a llegar ahí a, a la hotelería, pues. Digo, si ya son dueños de la ciudad, pues le van a cobrar su impuesto hotelero, ¿no? Eh, ¿hasta, dónde, ¿Hasta dónde puede ser tolerable eso? Porque aparte, si no, te, no me cae bien el señor fulano porque no, no está en la línea, pues lo secuestro mañana, ¿no? Y punto, y ya. Que es el haya es el caso Celaya. No sé, León, cómo anda en eso, pero, pero pues entonces la decisión... Lo principal es que la decisión no es, no es tan sencilla como decir, vámonos retirando un poco y pues que distribuyan todas sus cosas y se las metan y cada quien es responsable de lo que se quiera inyectar o sea, lo que se quiera tomar, etc. Al cabo no pasa nada, pues se drogan y ya y van a estar por un, por un este, en, en un callejón, en un rincón y todos felices, ¿no? Pero el crimen organizado no funciona así. No sé, explícanos eso. O sea... Sí, todo está en función del de tipo de, de, de grupo criminal. Mm. Eh, el cártel de Santa Rosa, que se dedicaba en sus orígenes al robo de transporte de carga, al narcomenudeo, eh, a la extorsión y al secuestro, fue abandonando estas actividades al encontrar un negocio más lucrativo, que era la extorsión de combustible de los ductos de Pemex. Entonces, sus células eh, que se dedicaban a esas actividades... Poco a poco se fueron replegando de, este, de estas tareas y su portafolio criminal se dirigió de manera eh, prioritaria hacia oh, Pemex. Oh, Perdón, perdón, ¿cómo? Su portafolio cri criminal. Así bueno. es. Ah, oh, el <risa> está buenísimo. Entonces, eh, su, sus actividades se fueron, eh, porque era más redituable. Prácticamente una inversión cero con una, re, eh, con una ganancia muy alta. Había gasolineras en la zona de la Javajío que ya no le compraban la gasolina Pemex, se la compraban directamente al cártel a mitad de precio, con un margen de ganancia eh, exorbitante para ellos. Obviamente para el cártel, que no le costaba gran cosa, perforar un ducto, pues era una utilidad enorme. Entonces, pues, ¿para qué se dedicaban al secuestro? Eh, tardado, no pagaban, luego había que a ver qué hacías con el secuestrado. Bueno, la extorsión igual, porque eran montos muy reducidos, es decir, también es un tema de lógica de mercado. Eh, un costo, un tiempo de recuperación, este, un nivel de ganancia. Entonces, eh, los guachipoleros, aunque ustedes no me lo crean, eh, se veían a sí mismos como empresarios, como empresarios que no eran delincuentes, que ya eran, eran personas honorables. Este, lo, lo que provocó, eh, incluso algunos municipios, cuyo nombre omitiré, eh, su parque vehicular de esta región ya se abastecía con el, el gasolina del huachicol. Como ustedes saben, en los municipios, el gasto corriente más grande es el de nómina y el segundo es el de gasolina por el, cost, el, el parque vehicular de los municipios. Eh, después de, de esta situación, eh, eh, lo que provocó eh, que retornaran estos grupos a la extorsión y el secuestro fue la guerra contra el huachicol, es decir, el incremento de la extorsión del secuestro, del cobro de derecho de piso, del de regreso al robo de transporte de carga, al robo de vehículo de alta gama, aquí en Guanajuato, capital, eh, varios secretarios, funcionarios de alto nivel, Jesús Oviedo, de la CEDESHU, secretario, eh, esta Saraí Núñez, diputada federal, eh, me parece que también este, eh, el alcalde Chelis Oliveros, fueron despojados de sus camionetas, eh, camionetas de modelo reciente, de alta gama, porque los grupos de, de, de esta zona eh, eh, tuvieron que nuevamente regresar a los orígenes por el combate al huachicol que se dio por parte del gobierno federal. Fue una consecuencia eh, no deseada, pero que, que, que fue muy real. Y, y en segundo lugar, eh, para financiar su guerra contra el cártel Jalisco, el cártel de Santa Rosa de Lima y muchos grupos michoacanos eh, eh, y de la Unión de León nuevamente retornaron a esas actividades. Es decir, la evolución, yo coincido contigo, Carlos, los eh, grupos criminales han ido mutando en, su, en sus actividades criminales, pero a raíz de la interacción entre ellos, del conflicto entre ellos, y en su interacción con el gobierno federal. Es decir, paradójicamente, el combate al narcotráfico en Guanajuato lo que provocó fue que los grupos del narco se dirigieran para extraerle una renta a la sociedad, eh, un impuesto de guerra para poder financiar su guerra contra el cártel Jalisco y los grupos criminales. Eh, eh, de todos los municipios que conozco en Guanajuato, no son tantos, pero eh, tengo, tengo pocos reportes, muy pocos, de casos de secuestro y extorsión en Guanajuato, capital. Muchos más en el caso de Salamanca, Celaya, Irapuato, Villagrán, Coventino Rosas, que son los municipios Santiago Maravatío, que son los municipios en donde hay más presencia del cártel de Santa Rosa de Lima. En Guanajuato más bien hay otro tipo de, de delitos, este, pero no tanto estos. Y los pocos que hay, muchos son ocultados, no se dan a conocer, las familias son amenazadas. Entonces, lo que veo hasta el momento es que eh, eh, en este baile de terror eh, que vive Guanajuato, a ustedes no les tocó bailar con la más fea. Hasta ahorita, porque si pasa lo que dices, entonces el asunto sí se va a complicar y entonces... Viene la transformación de las organizaciones para extraer, para extraer rentas de otro lado, ¿no? Si sí, okay. el día de mañana tienen incursiones del cártel de Sinaloa, así será. Yo, yo nada más quería, por último nada más, David, y perdón, este, que yo vi una noticia donde dice que cerrar los antros temprano, o sea, yo quisiera que tú nos dieras tu punto de vista, ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? O sea, cerrar, ya, ya sacaron que ahora quieren cerrar los antros temprano para evitar. ¿Cómo está funcionando? El gobierno del Estado metió el programa del Planet Young para lo de las drogas. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo está funcionando desde tu perspectiva? Me gustaría saber. Y el tercero, como ciudadanos, ¿qué esperamos de todo esto? Ya vi que, que el, el plano no es muy halagado. ¿Tú qué opinas de esos tres temas? Bueno, el, el general el de la zona militar eh, fue el general Enrique Covarrubias, me parece. Fue el que hizo el planteamiento, la hizo en una, una eh, eh, reunión de, de alcaldes y secretarios de Seguridad Pública. Me comenta Arnoldo que, que, que fue una filtración del gobierno del estado para ponerle pie al secretario. Y yo tengo otros datos, tengo más bien en, en el radar que el propio general autorizó para que este tema se abriera a debate y pudiera discutirse, y el video se hizo con su consentimiento. Pero bueno, más allá de cómo se haya dado la dinámica de la, del anuncio, en efecto, la, el general tiene esta postura, la SEDENA, la Guardia Nacional, de eh, reducir los horarios de funcionamiento de los eh, discotecas, centros, restaurantes, eh, eh, puntos de venta de licores, con el objeto de abatir la violencia homicida. Haciendo un poquito de historia, el general viene de la zona de. Eh, su última comisión fue no en una zona en una zona militar, sino en una pero no, no en una región, sino en una zona de Apatzingán, me parece, en Michoacán. Y antes viene él de Durango. Eh, el que él esté ahorita en Guanajuato significó para él un ascenso. Él venía de ocupar cargos menores dentro de la estructura militar. Estaba a cargo de zonas militares. Ahora es comandante de región. Eh, es comandante de tres estados: de Guanajuato, Michoacán y Querétaro. Eh, normalmente cuando un militar se le da este eh, ascenso, pues busca justificar la decisión y busca el general viene revolucionado, viene con ganas, viene con ganas de, de hacer cosas y de marcar la diferencia eh, yo creo que no va a poder pues, pero, pero es lo que está intentando él acaba de llegar apenas en el mes de enero, fue designado porque de acuerdo con la evaluación que hizo el general secretario eh, estuvo un desempeño brillante en Apatzingán, en Michoacán y por eso se necesitaba a alguien eh, bragado y con capacidades para que enfrentara la violencia de los cárteles en Guanajuato. Dicho todo esto, este, me parece que el general está cometiendo un error. Lo que está haciendo es una extrapolación equívoca de una serie de medidas que él tomó en las otras regiones militares en las que operó, y que a lo mejor sí le dieron resultados, pero que no le van a funcionar en Guanajuato, pero también es mucho pedirle a, al general es decir, la, los, las personas tendemos a repetir lo que nos ha funcionado en el pasado. Eh, si, si pude conseguir este empleo haciendo tal cosa, pues lo vuelvo a hacer para ver si lo consigo de bien. También, si abrí un negocio y me fue bien haciendo esto, pues ahora lo voy a volver a hacer para que otros negocios me salga igual. Entonces, me parece que el, el presidente, el, el general está adoptando estas medidas eh, en concreto, ¿qué es lo que ocurre con, la, con los horarios? Eh, se ha aplicado en varias, varias ciudades del país eh, y en ocasiones, en ocasiones la reducción del horario sí afecta y sí reduce el, los homicidios y en otros, en otros casos se ha intentado y no ha cambiado el, el, los homicidios. ¿De qué depende? Depende de la dinámica de los grupos criminales. Eh, les pongo un ejemplo, en Tepic también se hizo así cuando el gobernador era el alcalde el, y, entonces, y después el gobernador Roberto Sandoval, actualmente preso por asociación delictuosa. Bueno, pues ellos también lo, re, lo redujeron, lo redujeron de, de, de, me parece que eran las 2, 3 de la mañana, y lo redujeron a la 1 de la mañana para que fuera horario de cierre. Pues fue exactamente lo mismo, ocurrió el mismo número de asesinatos de muertos. En muchos estados del país, la propia gente, Celaya, por ejemplo, Cierran la cortina a las 8 de la noche, ya existe un toque de queda de facto, porque saben que puede haber eventos de alto impacto, pero la propia ciudadanía, los comensales, los restauranteros, eh, en la zona centro cierran de facto para que ya no tener ningún problema. Recuerdo hace poco que fui a Celaya, parecía un pueblo fantasma a las nueve de la noche, en la zona centro de Celaya, todo cerrado. ¿Por qué? Porque había temor de los propios ciudadanos de que hubiera estos eventos. Por otro lado, el propio grupo criminal, el cártel de Santa Rosa, eh, giró vía redes sociales, un toque de queda virtual que todo mundo acata en la zona de Celaya, por lo menos en la zona centro. En el caso concreto ya de Guanajuato Capital, en efecto, no hay eventos de alto impacto en horarios, hay otro tipo de delitos, hay abusos policíacos, hay este, eh, eh, venta de drogas, hay riñas, hay puestas a disposición ante barandilla, por parte de personas que en estado de ebriedad eh, cometen faltas administrativas, hay accidentes automovilísticos, ya perdí la cuenta del número de diputados y funcionarios de alto rango que han sido detenidos en el Torito. Entonces, sí se cometen todos esos delitos en ese horario. Entonces, si el objetivo sería agarrar a diputados borrachos, pues esa sería la mejor medida, que, que, que ya no se les permitiera circular después de la una de la mañana o funcionarios del gobierno del estado o, o, o bueno pues esa sería la mejor medida pero para combatir el narcotráfico esa no es una medida muy buena ¿por qué? porque no ocurren en esos horarios no ocurren los delitos no hay masacres multimasicios tampoco en San Miguel de Allende en Apaseo el Grande sí en Apaseo el Alto sí si se cerraran los centros de diversiones los estos centros nocturnos en Apaseo Alto el Grande ahí sí habría una reducción. Entonces, creo que la medida no es conveniente para Guanajuato ni para San Miguel de Allende, pero sí es conveniente para otros municipios en donde la violencia homicida sí ocurre en esta franja de tiempo de más allá de la una de la mañana, porque los grupos de narcotráfico sí cometen masacres y multimicidios con el objeto de mandar un mensaje o calentar plaza este, o de generar bajas a, los, eh, células, a las células del narcotra de las redes de narcotráfico rivales. Entonces, la, la estrategia del general no se debe aplicar de manera general, sino en solo ciertos municipios. Entiendo que en esta reunión eh, a la que el general hizo alusión de esta medida, eh, el propio alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro, y Alejandra Gutiérrez de León, se opusieron a la medida, eh, quizá un poco por la presión que habrían generado en su momento, o que generaran, o que ya generan, los prestadores de servicios turísticos en el caso de Guanajuato entiendo que el, el gremio hotelero el gremio restaurantero es, es fuerte y que hace pesar su opinión en estos temas no, y él es él es, él es restaurantero ah. y él es hotelero, oh, pero, pero fíjate que yo estuve en una reunión hace año y, y pico este, en Saltillo con Manolo Jiménez, todavía era alcalde y comentó en esa reunión que las decisiones en Coahuila, que supuestamente ha sido muy exitosa en poner en orden un estado que era, creo que estaba peor que Guanajuato. Una de las decisiones que tomaron, aparte de los horarios, fue la cancelación de, eh, de casinos, la cancelación de peleas de gallos y de carreras de caballos prohibidísimas en el Estado. Creo el caso que de... por el asunto del dinero que se maneja, el, no sé si habrá lavado ahí o que se llame, pero que eso lo tienen prohibido, a mí me llamó mucho la atención esa, esa decisión. En el caso de Coahuila es un caso muy particular porque se hizo un mando estatal único, pero con la región lagunera. Okay. Eh, si, no me, si no me equivoco, era Gómez Palacio, eh, del lado, del lado de, de Coahuila del lado de Durango me parece que era el municipio de Lerdo eh, y me parece que alcanzó Coahuila el saltillo pero no recuerdo bien ahí lo que hicieron fue homologar estrategias un, un solo mando para, eh, no solo para varios municipios sino para toda una región interestatal eh, y ahí el conflicto se dio entre los Zetas y el cártel de, de, de Sinaloa eh, de hecho existe el propio gobernador de aquellos años, me parece que el gobernador de Covila generó Humberto Moreira, creo que fue él, eh, no, es su hermano, me parece. Generaron un libro eh, por ahí, este, muy interesante además, pero omiten decir un caso muy, muy, una situación muy particular. Sí se tomaron muchas medidas de política pública, pero lo cierto es que se lanzó una cruzada para eliminar a los Zetas. Entonces, como había dos grupos de narcotráfico peleándose en la región, Sinaloa y Zetas, se fueron por la sencilla. Pues si hay dos grupos peleándose y eso es lo que nos genera conflicto, pues acabamos a los Zetas. Y es lo que hicieron. Y ahorita los dueños de esa región son, el, son los del cártel de Sinaloa. Habiendo un solo grupo, toda la región se pacificó. Okay. David, y tú que conoces todo ese ámbito de la seguridad, ¿podrías decir que hay un lugar en el país donde se trate al policía con dignidad? Es decir, que sea dignificado su trabajo, que tenga eh, estímulos suficientes para, para estar ahí. O sea, eh, eh, ¿Podrías des, eh, eh, pensar que los, el policía no le importa que, que ya se muera si su familia va a quedar protegida por el Estado? ¿Dónde es donde más se ha avanzado en este sentido de dignificación de la labor policiaca. En San Pedro Garza García, un municipio de Nuevo León que se ha tomado como ejemplo en este sentido, pero fue debido a que los magnates de Nuevo León que vivían, que viven en este municipio, aportaron ellos eh, más del 80% del presupuesto para financiar a la policía municipal y es el único caso de éxito que conozco eh, que tiene estas características que tú mencionas, Memo. Pero fue gracias a que los ricos, entre los, los más ricos, de entre los más ricos, eh, sacaron de su bolsa, pusieron el dinero en la mesa, porque ellos ya invertían mucho dinero en guardaespaldas, en sistemas de videovigilancia, en, eh, en eh, protección para ellos. Entonces, lo que hicieron, bueno, pues mejor nos juntamos y todo este dinero que todos invertimos, lo invertimos para el municipio en su conjunto. Y, y gracias a esto consiguieron. Eh, eh, este resultado. Eh, no, fue un, no fue un desempeño brillante todo el tiempo, obviamente tuvo y tiene ciclos, ahorita me parece que están cayendo en un pequeño bache, pero aún así eh, la población de San Pedro Garza García tiene una alta estima de su propia policía, salarios muy competitivos, eh, eh, becas, sistemas de financiamiento, eh, créditos para, para adquirir, adquirir vivienda. no? Este, sí. De hecho, eh, hay incluso policía, eh, eh, creme, eh, elementos del, de élite que desertan del ejército que se van a trabajar a San Pedro y que son aceptados evidentemente por su formación eh, y capacidad como elementos de élite de la marina o del ejército. Son salarios muy competitivos. Entonces, eh, creo que es el único ejemplo que tenemos en el país de una policía municipal bien armada, bien, bien hecha. Y ahí sí se nota la disminución de, del crimen en general. No, definitivamente. Sí, no, definitivamente porque... Eh, pero estamos hablando de una situación excepcional. Es decir, sí. de, de eh, que, que un proyecto de policía municipal no financiado por recursos públicos, sino con recursos del sector privado. Sí. Obviamente sí. con un esquema que no tiene corrupción porque ellos mismos monitorean, ellos mismos visitan, compran. Ellos mismos son los que mandan a sus abogados contadores, y, y ellos no se roban a ellos mismos. No. Este, entonces, pues, pues, pues no, ¿verdad? Entonces ellos mismos crearon un esquema que no tiene corrupción este, que funciona bastante bien, evidentemente. Qué bien. Piri, no se, no se te escucha tu micrófono, Piri, a ver. Ya, ya lo apagaste, ya lo, lo estaba prendido, se supone, pero no te oíamos nada. Es más, ya se fue pago la cámara. A ver, Marilena, por favor. No, yo nada más quisiera, este, saber, entonces, ¿tú crees que no funciona? El otro tema que me, que me causa, ¿qué esperamos, por ejemplo? ¿qué, ¿Qué va a suceder? Por ejemplo, yo veo que les, que a los policías también les cargan mucho, o sea, tienen que tomar cursos de capacitación, cursos de derechos humanos, cursos de todo, les exigen demasiado con unas indemnizaciones raquíticas, híjole, con ese esquema, ¿qué tipo de policías? O sea, y, y la verdad, yo, yo, yo admiro a muchos policías porque hacen maravillas, con lo poquito que les dan, ¿qué podemos Gracias. hacer? He coincido contigo, Marilena, ese es un problema de, de las policías locales de México, de las policías estatales y municipales, no tienen salarios competitivos, no tienen esquemas de becas, esquemas de indemnización, para riesgos de trabajo, incluso su equipamiento, debido a la situación que hay en Guanajuato, los cárteles están armados, armados con, eh, eh, con eh, fusiles de asalto calibre 50, para ese tipo de, de munición se requiere casco balístico, se requiere chalecos balísticos, se requiere escudos balísticos y se requiere patrullas eh, blindadas para poder hacer intervenciones. Entonces, pues, no están equipadas correctamente, no tienen un esquema de salarios ni prestaciones, no tienen tampoco un esquema de reconocimiento social público que les permita eh, caminar, no hay un esquema de servicio civil de carrera con el cual un policía municipal pueda ir creciendo con base en méritos, no existe este eh, eh, los ciclos de las policías eh, municipales son, eh, son eh, por trienio eh, se va el secretario, se van los comandantes, es decir, Realmente, para mí, el esquema municipal no es funcional para México. El esquema que tenemos es importado de los Estados Unidos. Eh, tenemos 46 policías municipales en Guanajuato. Eh, con todo respeto, yo no creo que nunca en la vida Santa Catarina, Santiago, Marabatío, eh, puedan tener una policía a la altura y para enfrentar al cártel Jalisco. No creo. No, no me suena. ¿Y el control de confianza, David? ¿Qué, qué opinas de todos estos controles de confianza? Porque yo, yo he conocido a gente que, bueno, a lo mejor eh, policías, que los conozco de muchos años, y de repente llegan y me dicen, oiga contadora, pues es que no pasa el control de confianza. Y, y, y está sí realmente funciona ese control de confianza. Bueno, los últimos jefes policíacos que han sido detenidos en Guanajuato habían acreditado el control de confianza. Este, <risa> elementos de seguridad pública que fueron detenidos en flagrancia pasaron el control de confianza. El sistema estatal de control de confianza no funciona, está bajo el control de la Secretaría de Gobierno, pero en los hechos, eh, administrativamente depende de, de Libia, pero en los hechos, Álvaro Cabeza de Vaca es quien sigue teniendo el control de, de, de, este, de este centro estatal eh, de confianza que se le aplica a los elementos de seguridad pública. Más bien, se ha utilizado como una herramienta eh, política para poder eh, que Álvaro Cabeza de Vaca tenga secretarios de seguridad pública que le son afines y dejar fuera de la jugada a aquellos que no, le, que no son de su grupo, que no son leales. En efecto, no funciona, no, no, no, no cumple con la expectativa. La verdad es que eh, es muy opaco. No tenemos datos certeros de qué es lo que ocurre con las pruebas de los elementos. Son cinco pruebas las que se les hacen, examen físico, médico, reconocimientos, el perfil de drogas eh, y, el perfil, y el estudio patrimonial. Eh, en ocasiones reprueban quizá, eh, por no tener una situación de salud óptima, eh, pero con un esquema eh, de acondicionamiento físico, un esquema de, de, de tratamiento médico, pudieran estar en condiciones de desempeñar la función policial, pero en automático, por no pasar este factor, eh, son dados de baja. Por el contrario, un elemento de policía eh, que tiene tres, cuatro casas, cinco, seis coches, y tres, cuatro cuentas bancarias voluminosas, pasa el control de confianza sin ningún problema. Este... Eh, claro, porque paga para pasar el control de confianza, no porque realmente pase el control de confianza, ¿no? más bien ahí que pasa gracias a la chequera, no a sus capacidades. Entonces, lo que tenemos es un esquema de control de confianza que no funciona y que lamentablemente no, no ayuda, no abona para mejorar el desempeño de las policías. En mi opinión, eh, no funciona el esquema de policía municipal. En México no ha funcionado, nunca va a funcionar. Creo que se tiene que abolir y tenemos que transitar un esquema de policía estatal única. Eh, para homologar salarios, para mejorar condiciones, para equipar, para armamento. Eh, creo que a los municipios se les tiene que quitar esta función de seguridad pública. No la saben hacer, la hacen mal, está plagado de corrupción. No se puede construir una policía municipal y volver a construir en los siguientes tres años. Este esquema que copiamos nosotros de los Estados Unidos no funciona para México. En Estados Unidos funciona porque tienen municipios ricos, eh, pero nosotros no los tenemos creo que tenemos que mudar al esquema que existe en América Latina. En América Latina, en la mayoría de los países en Colombia, en Brasil, en Chile, lo que tienen es policía nacional con distintas denominaciones. En el caso de Colombia, incluso ellos tienen ya el esquema que se acaba de instaurar en México con el que yo estoy en contra. Pero en efecto, la policía nacional colombiana eh, depende del Ministerio de, de Defensa eh, de, de, la, de, de Colombia. Eh, y son cargos y un uniforme es toda una estrategia militarizada por la situación propia de Colombia, eh, el tema de la guerrilla, el tema de la guerra contra el narcotráfico, la guerra de la época de los noventas, recientemente con el actual presidente Gustavo Petro se está tratando de volver a una policía civil, pero ellos vienen de tener un esquema de policía nacional, este, creo que en México eso va a ser imposible, no veo a los gobernadores cediendo esta facultad para que ahí sea una policía nacional, veo más bien la posibilidad de generar policías estatales. Creo que las que mejor funcionan eh, bajo este esquema en su momento han sido la policía de la Ciudad de México, como decía Harjush, las alcaldías no tienen eh, policías municipales para, para las alcaldías y no es que sea perfecta, más o menos funciona. Y la que más o menos también funcionó en su momento fue la policía Nayarita, eh, eh, bajo, el, este, bajo el, el, el sexenio de Ney González, y también bajo el sexenio de Robert Sandoval, aunque con penetración del narcotráfico. Piri, por favor, a ver si ya. No, no se oye tu micrófono. No. No, no se oye. No se oye nada. Desde aquí vemos que está abierto tu micrófono, pero no lo... No lo oímos. ¿A mí? Ahí está ya. Sí, sí, ¿Ya? sí. Bueno, muy rápido. Bueno, todo lo que hemos comentado y tratado durante la sesión ha tenido pues, los enfoques de control, represión y combate al, al, a los narcotraficantes y al narcotráfico. Pero también hay un problema de salud pública que yo veo si hay una gran este, escalada e invasión de carteles y de grupos de narcotraficantes y narcomenudistas, es porque sin duda hay una población que la demanda y que la compra. Y que las cuestiones represivas, lo único que van a hacer es que va a pasar lo que ocurrió cuando la pandemia, que estaban cerrados los antros, pero tenían entradas clandestinas. Entonces, esto es algo que yo pienso que... Si bien es solamente la cuestión punitiva y represiva, solamente se va a hacer que se busquen los mecanismos para violar esas disposiciones, como en su momento lo hubo en Chicago con la prohibición del alcohol. ¿no? Entonces, la, la cuestión está en, en cómo combatir también el problema de salud pública mental ante todos los desequilibrios que tenemos actualmente en nuestros diferentes segmentos sociales, especialmente el de los jóvenes, ¿no? porque parece ser que se enfrentan a un panorama sumamente delicado. Cada vez está menos este, abierto el mercado de trabajo y cada vez hay menos opciones también de conseguir un empleo digno y bien remunerado. Entonces, como que son muchos ángulos y que no se debe de solamente focalizar la parte represiva y la parte punitiva, esto que decía ahorita la vida hace un momento, sobre cómo poder hacer algún tipo de esta, autorización para que se pueda hacer un uso este, abierto de determinado tipo de sustancias, pues sería también un tema que tendríamos que seguir insistiendo. Ciertamente se avanzó un poco en la cuestión de la marihuana, donde ya está permitido para usos este, de salud de tema de salud y también para un poco el aspecto recreativo. Pero todas las otras drogas, las drogas duras, pues me parece que es difícil que realmente pueda hacerte una labor de autorización porque el problema de salud pública pues es muy grave, ¿no? Y cada vez vemos que hay más trastornos, cada vez vemos que hay más tendencia al suicidio y a las agresiones que se dan sin mayor sentido. Entonces, pues son casos muy muy serios que ameritan pues un tratamiento totalmente integral pero yo pienso que no hay ninguna área que no debiéramos hablar para que este problema realmente pueda ser solucionado pero por la sociedad no por el gobierno porque ya vimos que es ineficaz y solamente lo, su labor ha sido en muchos casos para dividir a los ciudadanos yo ahí dejo por comentario gracias no no te oyes uh. Sigue sin oírte. Vemos a lo que. Mejor por por chat. Vemos pues... que flores la boca, pero no, no te escuchas nada. No. No. Qué pena que no te sirva el micrófono. No. ¿No? ¿No me escuchan? No, a ti sí, pero. Tú hablaste, ¿no? <risa> sí, yo hablé. Es que no sé quién le estás diciendo. Que... No sé... a, a, a Pepe Santibáñez. A Piri. ¿Ahora sí, ¿sí no me escuchan? No sirve, Ahí, ya, ahí, ya, te ahí ya me escuchan, ¿no? Ya, ya, ya. Mira, nomás quería hacer una observación a mi amigo David. Acabo de estar en Yucatán y está la mejor policía estatal clasificada en el país. Es la de Luis Felipe Saidene de, de Yucatán con el que guarda una buena relación. Y me dijo algo que se me hizo brutal. Dice, mira, mientras tú no tengas un jefe político honesto, no hay policía que sirva. Fíjate lo que me dijo, ¿eh? Si no hay un político honesto, no hay policía que sirva. Lo mismo repitió Omar García Harbour. El grande problema que tenemos hoy es que si no se ataca la impunidad de inmediato, si tú sabes que la gente pobre, el 95%, no llega a la primera instancia generas un desaliento de ahí que tenemos que replantear primero, que los políticos sean honestos porque si la gente los ve en coches en nuevos hoteles, en camiones en veinte mil cosas desalientan y tercero el policía que esté a cargo ve que su patrón está robando pues él también roba, y lo dijo muy claro Luis Felipe Zaidén si el político que está al mando es ratero, ya no sirvió la policía eso nomás lo dejó como final de esta plática muchas gracias gracias. Pepe. Sí, gracias Pepe, yo coincido contigo nada más que Yucatán tiene una ventaja la ruta del Caribe se cerró durante varias décadas es la ruta de trasiego de drogas la cerró Fidel Castro al crear una zona de destrucción aérea y, y derribaba cualquier avioneta y cualquier barquito que pasara no identificado lamentablemente se está abriendo de nueva cuenta la ruta del Caribe yo deseo que Mérida se mantenga con esta situación tan positiva de baja de homicidios, es el estado más, más, eh, en donde se comete el menor número de homicidios de todo el país. Eh, Yucatán es una ciudad de estado, eh, Yucatán es Mérida esencialmente, este, pero eh, se debe a este tema de que no, no había ruta del narcotráfico ahí, pero se está abriendo, lamentablemente, parece que ahora va a ser eh, Bahamas, Puerto Rico, eh, Miami, eh, y parece que la droga viene desde la costa este, de, de, de, de Colombia, eh, por toda Centroamérica, llega a, y va a ser la plataforma por, por eh, el puerto de Puerto Progreso, ahí en Yucatán. Eh, tengo pendiente de ir a, a Yucatán para ver cómo está la cosa, este, pero eh, eh, sí, si en efecto, Yucatán está muy bien, ojalá que se mantenga. Pues yo caminé por Yucatán, David, hace un mes casi que estuve allá, era una de la madrugada a pie por todo el Paso Montejo, y nada Así pasó. Es. Y nunca había visto estar en un hotel del Paso Montejo, pasaron en menos de una hora diez patrullas, ¿eh? Hay un impresionante, de veras, seguridad. Dos. Lo que él dijo, para mí es virtual. Si no tienes un político honesto, se hace imposible el trabajo de policía. Ojo, ¿eh? Si no hay un político honesto, el trabajo de policía se ve perdido. Entonces, eso yo creo que también es un tema que tenemos que batir, Y el último, el de impunidad. Entonces no puedes tener un sistema judicial endeble, tan endeble como el que tenemos, en donde en la primera instancia el pobre pierde o no llega, porque no le alcanzan los recursos, el dinero, el tiempo, lo que tú quieras. Yo creo que reponiendo esas tres partes, sí podemos caminar a grandes pasos la sociedad mexicana y principalmente la sociedad de guanajuatense que se enfrenta a ese gran problema que se llama impunidad y corrupción. Ese es el tema que yo quería dejar en la mesa de hoy, con gusto de hablaros. Gracias. Muchas gracias. Vamos a pedirle a Lolita que nos lea las participaciones de quienes nos siguieron desde que empezamos este, esta mañana en esta sesión pública. Por favor, Lolita. Sí. Gracias, Memo. Claro que sí. Leonora Villegas dice... De buenos días, observatorio e invitado. Tema incómodo para las autoridades, pero muy importante para los ciudadanos. No podemos cerrar los ojos ante el ambiente de violen violencia en el que vivimos. No permitamos que ésta se normalice ni tampoco callar si no me perjudica directa o indirectamente. Leonora Villegas, lo que menciona el licenciado Saucedo sobre los pactos entre cárteles y su consecuente lucha por territorios parece que para las autoridades es normal y hasta justificado, es como si no quisieran intervenir porque no es asunto de Estado. Mario Rodríguez Yebra. Buenos días a todos los panelistas, especialmente a este invitado que tiene conocimiento de la inseguridad y el narcotráfico. Gabriel Ortiz Lozano. Buenos días. Ojalá les quede claro que hay autoridades locales coludidos con el narcomenudeo, marco menudeo y las organizaciones criminales. Nuevamente, Gabriela Ortiz Lozano. Y esto lo permiten las autoridades de seguridad. No hay combate al narcomenudeo y ese delito es del fuero común. Le toca a la Secretaría de Seguridad, que solo está de florero. Nuevamente, Gabriela Ortiz Lozano. No atienden las causas la pobreza. Ojalá hicieran un programa del aumento de la pobreza en el Estado, que lo único que tiene de grandeza es la pobreza. Mario, Mario Rodríguez Llebra. Este flagelo del narcotráfico está afectando mucho a niños y jóvenes. La pregunta es, ¿y el gobierno del estado y municipios, qué políticas públicas están implementadas para resolver este problema? Lo que se ve es, que tal parece que a estos gobiernos les conviene que las cosas estén mal? Los padres de familia juegan un rol importante en esto también. Nuevamente, Gabriel Ortiz Lozano, no tenemos la capacidad de ajustar la conducta del controlador que debería de atender la corrupción, menos se puede atender la economía de las OC. Gabriela Ortiz Lozano, para el gobernador no se quería, no se quería ni levantar a las reuniones de seguridad. Nuevamente, Gabriela, según los milagros en la capital. Gabriela Ortiz Lozano. Iban a construir una academia policíaca en Santa Rosa de Lima. El dinero se, le, se lo gastó, pero solo quedó en una barda como calderón. María Gabriela Ortiz Lozano. Y ahora las autoridades le están bateando la culpa a los padres de familia, como si los padres de familia pudiéramos controlar el crimen organizado. Nuevamente Gabriela. Exacto. Es la misma mientras exista el pleito casado con la federación, los guanajuatenses pagamos el precio. Nuevamente, Gabriela Ortiz Lozano, ¿para, qué, para qué, tal las fiestas, pero qué tal las fiestas con Santa Fe Clan? Es alimentar la narcofiesta. Gabriela Ortiz Lozano, con razón, van a comprar camionetas blindadas solo para ellos y al pueblo. ¿Y al pueblo? Es pregunta. María Gabriela Ortiz Lozano, el Planet Junt fue para tapar y gastar dinero, no sirve de nada. Nuevamente, Gabriela, vaya. Vaya pregunta de Guillermo Siliceo, ¿cómo no le va a importar al policía morir? Eh? Nuevamente, Gabriela Ortiz Lozano, aquí con el pasaporte de Navarro se va a solucionar. Nuevamente, Gabriela y los 3 mil millones que se gastaron en el sistema escudo, pregunta. Y por último, Gabriela Ortiz Lozano dice, ¿otro sistema de seguridad que no funciona? Son todos los comentarios. Muchas gracias, este, Lorita. Y si quieres comentar, David, sobre los comentarios. Pero fueron, fueron muchos comentarios, pero creo que todos ellos reflejan eh, una profunda molestia de parte de, de los ciudadanos con relación al desempeño de las autoridades en materia de seguridad pública. Y en efecto, eh, el gobernador, eh, los alcaldes, el presidente de la República, sus peores calificaciones de, de, encuesta, de encuestas las tienen siempre en materia de seguridad pública. Creo que eh, no han dado los resultados que se esperaban, la expectativa ciudadana es, es otra. No hay manera, pues, de que se, se libren de esta responsabilidad. Eh, creo que eh, ahora que nuevamente comienzan las campañas, hay anticampañas anticipadas en varios, en varios municipios, en varios estados, pues creo que valdría la pena consultar a los candidatos con este tema. Eh, hay quienes irán por la reelección, hay quienes ya no se los permite la, la normatividad, pero creo que este sí tendría que ser un tema que haga la diferencia y que obligue a los ciudadanos a tomar decisiones sobre quién, a quién, en manos de quienes van a depositar este, la responsabilidad tan grave como es la seguridad de, de, de la vida de, la, de las personas y de su patrimonio. Entonces, eh, creo que tenemos un, un, un, una contradicción muy importante, muy interesante en Guanajuato. Desde hace años este, hay eh, un mal desempeño de las autoridades en materia de seguridad pública, pero los partidos que gobiernan son más o menos los mismos. Entonces, algo está sucediendo entre, por un lado, el desempeño en materia de seguridad y, por otro lado, los resultados político-electorales que se obtienen y pareciera que no hay una correspondencia. Sí hay una efervescencia y una queja ciudadana que no se refleja en las urnas. Entonces, creo que eso es lo que tendríamos que analizar más adelante, quizá en otro programa, de qué manera transformar eh, esta percepción colectiva que todos tenemos de mal desempeño en materia de seguridad en... Eh, una acción política que nos permita tomar decisiones para corregir esta situación tan grave. Muchas gracias. Muchas gracias David por tu participación brillante como siempre y nos eh, ilustra perfectamente bien la situación actual <risa> del de, crimen, de la seguridad, de la inseguridad, en fin de, los, de las cosas que hay que hacer, pero pues, ya está claro que en Garza García lo resolvieron con dinero y en Yucatán, eh, inhibiendo el paso de la droga. Pero tenemos el resto del país como pendiente. Y Guanajuato, bueno, pues seguirá teniendo sus problemas de inseguridad y creciente el asunto de las drogas porque pues no hay la suficiente eh, atención al asunto ni voluntad, ni dinero en fin, estamos en una situación difícil yo creo que lo que nos queda a los ciudadanos es estar muy bien comunicados para hacer ruido cuando el crimen nos agreda y no sabe sé qué otras cosas habría que hacer, muchas gracias este David, a mis compañeros a Paco, a Piri a Carlos Arce, Lolita Marilena por su participación en esta sesión y nos vemos la próxima semana en punto de las once de la mañana para otra sesión pública del Observatorio Ciudadano de Guanajuato. Buenas tardes, buen provecho. Muchas gracias a todos por la invitación, que estén muy bien. Gracias, David.